Bueno, vamos a intentar hacer hoy, daros algunas claves de planificación estratégica. El título de la píldora se llamaba así, claves para una planificación estratégica útil. Y lo que me he planteado, a ver si me quiere hacer caso. Ah, ah, no, por favor, no puedes fallarme. Ahora no. Sí, aquí está. Vale. Un momento que veo si funciona. Sí. Vale, lo primero vamos a ajustar expectativas, ¿vale? Es decir, eh, como os decía Elena, en dos horas no podemos aprender. Hacer formación, eh, planificación estratégica ¿Por qué? Porque para hacer planificación estratégica Hay que manejar muchas cosas Hay que saber dinamizar reuniones Hay que redactar documentos Hay que comprender los procesos Y los sistemas de una organización Hay que tener alguna noción de evaluación Entonces aprender lo que se dice Aprender a hacer planificación estratégica No podemos plantearnos hacerlo en dos horas Pero sí creo que podemos daros Algunas claves que os puedan ser útiles A la hora de afrontar un proceso de planificación estratégica, vale Lo segundo, para ajustar vuestras expectativas yo acompaño, he dirijo, he dirigido procesos de planificación estratégica pero no es lo que más hago formar en planificación estratégica entonces estoy haciendo un, pe un pequeño esfuerzo de sistematizar mi trabajo y espero que os resulte interesante pero no me veáis como un formador experto en planificación estratégica porque no lo soy, sí como alguien que lo hace entonces en la medida en que sea posible vamos a ir abriendo ventanas de diálogo vale para que podamos podáis también tirar un poquito de, de mi experiencia o a sea, que a veces no están los libros y que igual puede ser interesante compartir vale si os animáis a que conversemos en algún momento vale luego planificación estratégica en una organización en un territorio yo lo he enfocado el material que he preparado la planificación estratégica en una organización, aunque algún ejemplo que os pondré veréis que son planificaciones estratégicas no referidas a una organización en particular, ya lo veréis, pero en general mi mirada es la planificación estratégica de una organización. ¿vale? Y lo último para ajustar nuestras expectativas, entiendo y ahora podéis probar esas reacciones que hay por ahí en algún sitio en el Zoom, entiendo que todas planificáis o habéis planificado alguna vez. A ver, sonrisas, errores, ¿errores? Sí, sí. Bien, más o menos, sí. Vale, genial, estupendo. Oh, vale, Natalia, vale, <ríe> vale. Bien, quien nunca haya planificado, algunas no, no me decís, no lo sé si todavía, es, habéis, no. Pensado, todavía no. Vale, quienes nunca hayáis planificado, eh, os vais a marear un poco, porque vamos a ir un poco rápido en las dos horas, pero espero que, que podáis coger alguna. ¿Alguna idea básica? Vale, quienes no hayáis planificado entonces, ajustad vuestra expectativa para quedaros con dos o tres ideas y en cuanto oigáis algo que sea demasiado complejo, descartadlo, ¿vale? Olvidaros de ello, irá al centro, ¿vale? Y las demás, las que ya hayáis planificado, lo que os invito es a que busquéis los matices, ¿vale? De qué, a por, qué hay hoy que sea un poco diferente y vamos a intent, intentar sacarme la sangre ahí y escarbar, vale eh, Cuanto alguien quiera interrumpirme que a mí es lo que más me gusta, que me interrumpan porque yo soy un alumno interrumpidor básicamente, eh, levantar la mano vale y si lo hacéis por zoom, levantar la mano es igual es más fácil veros, vale pero intentamos estar atentos, vale Elena ¿me ayudas? por si alguien levanta la manita Sí, justo, yo voy tomando como nota de. genial, yo te paro, vale Venga. estupendo, gracias. fenomenal, muchas gracias Elena Vale, pues vamos a ello. Entonces había pensado yo, ah, pues cinco minutitos solo, ¿vale? Porque cinco minutos no lo podemos permitir. Voy a dejaros hablar a vosotras. Para ajustar yo también mis expectativas, decidme en el orden que queráis, no es una ronda, ¿eh? no quiero que lo contéis todas a quien le apetezca. Y brevemente, please, ¿por qué habéis venido hoy aquí? ¿Vale? A ver qué esperáis hoy de esto. Venga, alguien se anima a contármelo, yo me pongo aquí un cronómetro de cinco minutos para no gastar más. Contadme cómo se ha dado el brote de Bendito y Rosa. Hola, Lorenzo. Buenos días a todos. Me ha dado el brote porque es que yo siento esta tendencia de economía, ¿Sí? de economía solidaria. Hace ya tiempo yo estuve, fui socia de, de economía solidaria hasta que no sé, sentí que como que no, no, no recibía suficiente comunicación, actividad. Me imagino que con el tema de la pandemia hubo ahí un parón. Pero bueno, la verdad es que os sienta, a mí me late todo esto. Muy y bien. sencillamente mi expectativa es por refrescar, refrescar Muy el bien. tema de la planificación económica. Eh, la planificación estratégica. Genial, genial, Rosa. Gracias. Refrescar economía solidaria. Perfecto, estupendo. Había una manita por ahí, ¿verdad, Elena? ¿Se bajó una mano que había? Nadie más quiere contarme porque viene... Perdón, ¿eh? Oye, se, bajó la, se bajó la mano. A ver, sí. Ahí está, Oscar Yo me he apuntado básicamente porque, eh, aunque hacemos planificación, a veces me parece que es un proceso que, que es muy largo, muy bien. que luego da como resultado un plan estratégico que muchas veces pues, se deja guardado. Muy bien. Y, bueno, quiero ver consejos para... Perfecto. Como dice el título. Genial, Oscar. Oye, ayúdame a que no me desmadre, ¿vale? Porque esto es lo que yo quiero, justo. Mandaros esas claves, ¿vale? Pero como uno se pone deformador, se pone muy, muy serio y eh, que no se me escape y os empiece a enrollar con las cosas que hacen este proceso largo y, y que lo mandan al cajón. Así que ay, ay, te pido ayuda, Oscar, a que pares y digas, oye, que eso ya. Pero cómo hacemos para, <risa> ¿vale? <risa> Más. Natalia. Natalia. Bueno, a ver, señor, yo, yo en mi caso es como un doble un doble interés porque por un lado eh, desde el año pasado he cogido unas nuevas funciones en mi trabajo, ¿no? más de coordinación, este año me han pedido que haga una tarea que la empiezo mañana, con lo cual me viene estupendo esto, uh -huh. sobre tema justamente planificación estratégica, ¿de bueno, acuerdo? Muy bien, muy bien. Y un cuadro de mandos y todo esto. Uh -huh. Y luego eh, varios proyectos de los que llevamos, eh, además son de economía doméstica derechos energéticos con lo cual a mí ampliar un poco eh, bueno yo sigo eh, a a Calvistas Sin Fronteras no eh, me a, ampliar un poco el abanico de la información me vendrá bien también estupendo sí, Natalia bueno pues te, doy, te podemos ayudar a arrancar en tu nueva función pues genial sí gracias Gaby ¿Qué tal? Dale, Gaby. Hola, buenos días. Eh, perdonen que no conecte la cámara porque les estoy siguiendo desde Burkina Faso. Hola. Y creo que si pongo la cámara, de repente se me cae todo. Así Muy que bien. estoy todavía en una red un poquito móvil, un poquito floja. Eh, uh -huh. Nada, un placer escucharles. A veces intento estar en algunas de estas píldoras, no siempre lo consigo. Precisamente llevo trabajando muchísimos años en planificación, trabajo con organizaciones no gubernamentales. Uh -huh. u organizaciones de la sociedad civil, eh, no tienen por qué ser internacionales, pueden ser nacionales. Y soy una apasionada de la planificación estratégica, pero siempre tenemos mucho que aprender, así que me parece que, que esta sesión me puede ayudar mucho a, a coger nuevos tips, nuevas tendencias y a, a lo mejor contraponer alguna cosa y bueno. participar. Uh -huh. Bueno, pues eh, Rosa, Gaby, que, que ya sabéis y que queréis refrescar o profundizar, pues espero estar a la altura. Eh, la línea que quiero seguir es la que plantea de oscar vamos a ver si hay suerte y, y bueno y natalia espero que quien está nuevo en esto también pueda, pueda aprovechar algo laura eh, tenemos todavía unos segundos así que aprovecha. Hola, pues uh, yo quería, desde una perspectiva de organizaciones que llevamos muchos años y que quizás las personas también que participamos en estos procesos también, cómo podemos, digamos, incorporar elementos innovadores para, bueno, plantear estrategias diferentes o con perspectivas distintas, ¿no? Que, que, no nos, pues, eso, que, la, que la estrategia también nos ayude a a ser un poco de disruptores o innovadores en, en nuestra planificación. Vale. Bueno, genial. Eh, muy bien, me ha encantado escucharos. Eh, contribuye a que no esté seguro de estar a la altura de lo que vosotros queréis, pero muy bien, más desafiante para mí. Vamos a intentarlo, ¿vale? Y espero poder responder a algunas, al menos, de vuestras expectativas. Me avisa el crono de que hemos utilizado cinco minutos, a ver si soy capaz de callarlo. Ya, ya, cállate, ya, cállate, ya, no se calla, perdón. <risa> Vosotras no lo oís, ¿verdad? Pero yo tengo aquí un. Por favor, perdonad. Mi Nada, reloj. Tranquilo, tranquilo. Por favor, ¿les será posible? <risa> o sea, no malas pasadas. Inaudito, ya. Ya está. Vale, ya está. Vale, vamos allá. ¿Qué me he planteado? Lo que me he planteado... ¿Veis la proyección, verdad? Sí. Correcto. Vale. Estos son las, el, el esquema básico que me he planteado. Recordaros, un, esto le vendrá bien sobre todo a la gente que nunca se ha enfrentado con la planificación. Siempre estamos utilizando cuando planificamos un esquema básico de pensamiento. Voy a hacer un pequeño apunte de las diferencias entre... Para quienes planifiquéis más en el nivel operativo habitualmente cuáles pueden ser las diferencias básicas entre planificar a nivel operativo y estratégico, vale una diferencia global eh, y luego vamos a ver algunas claves concretas en cuatro momentos antes de empezar a planificar eh, durante la planificación, las cuatro preguntas claves a las que tendremos que responder en una planificación estratégica. Eh, algunas otras preguntas, algunas otras claves que nos deben acompañar durante todo el proceso de elaboración de nuestra planificación estratégica. Y alguna más después de. ¿vale? A ver si conseguimos, como decía oscar que, esto no sea, que, que esa planificación no sea excesivamente larga y que dé un resultado que podamos utilizar. Vamos allá. Primera clave. Siempre utilizamos a la hora de planificar un esquema básico de pensamiento. Esto quien haya planificado lo tiene claro en su cabeza y quien no y si no, pues es el momento. Cuando hacemos un ejercicio de planificación siempre utilizamos este esquema básico de pensamiento. Estamos... no veis mi cursor, verdad? Bueno, es igual. Eh, estamos en un sitio, queremos ir a otro sitio y me planteo el camino que voy a recorrer para llegar a ese sitio. Y esto lo vamos a tener siempre. Es un esquema elemental, pero que siempre vamos a tener que tener en la cabeza, ¿de acuerdo? Vale, cuando hacemos planificación operativa, probablemente estáis acostumbradas a responder a estas preguntas. En principio diríamos que siempre, o con algunas como estas, a veces se habla de las 7 W, del inglés, o bueno, aquí hay, me parece que me salen a mí como 11. Responder todo este, este conjunto de preguntas. ¿Por qué voy a hacer algo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué me propongo conseguir? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Para quién, es ¿Cómo? Son muchas preguntas que tengo que responder para dejarlo todo bien armado y empezar a actuar. ¿De acuerdo? Esto sería algo que hacemos siempre que hacemos una planificación operativa. Y cuando hacemos una planificación estratégica nos hacemos las mismas preguntas. Sí, pero para cambiar el foco voy a deciros mejor que eso a ver si acierto... Mejor que eso. Aquí. Vale. ¿Cuáles son los elementos clave de una planificación estratégica? Es decir, esto es como el esquema de lo que nos tendría que quedar como resultado de planificación estratégica, y seguramente algunas ya lo habéis hecho alguna vez. Deberíamos dejar claro en la planificación estratégica cuál es la. Luego lo veremos con más detalle. ¿vale? ¿Cuál es la misión de mi organización y cuál es la visión? Intentaré. Bueno, os daré mi perspectiva de lo que es la misión y la visión, aunque sobre esto hay mil formas de entenderlo. ¿Cuáles son nuestros valores? Fijaros que esto estamos mirándolo desde un sitio un poco diferente a las 11 preguntas esas que estábamos antes. ¿vale? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son los valores? Después vamos a intentar definir cuál es el escenario de referencia al que nos queremos diri eh, dirigir. ¿vale? Y luego vamos a intentar buscar... Unos vectores, voy a usar esta palabra que a mí me gusta, ¿vale? Porque oigáis alguna palabra nueva. Unos vectores de cambio que nos dirigen hacia ese escenario. Unas orientaciones para la acción y algunas pautas para hacer el seguimiento de esto. Como esto lo vais a tener luego, ¿vale? Yo este Power os lo dejo luego en PDF. Quedaros con la idea de que cuando, fijaros que he destacado aquí el verde del esquema básico de pensamiento, ¿vale? El esquema básico de pensamiento, a ver si... el la pantalla, muy bien, sí. El esquema básico de pensamiento este, ¿vale? Aquí, allí, por donde voy, tres colores, marrón, naranja, verde. En las preguntas para planificación operativa, creo que hay mucho foco en cómo vamos a hacer las cosas. En, las, en el esquema de un plan estratégico hay mucho foco en la zona de la derecha, en la verde, hacia dónde vamos, ¿vale? La planificación estratégica nos tiene que dejar muy claro hacia dónde vamos, ¿vale? Entraremos en cada uno de estos elementos dentro de un ratito. ¿Qué más cosas os quiero plantear antes de meternos ya en las claves? Planificar. A la izquierda tenéis. Planificar siempre es marcar un horizonte. Siempre es pensar cómo ir hacia él. ¿vale? Es como sembrar. ¿vale? Por eso os pongo esa plantita ahí. Necesitamos saber dónde estamos. Necesitamos saber... Necesitamos tener claro cómo vamos a saber que hemos llegado a un sitio y necesitamos marcarnos pasos intermedios. Eso siempre que planificamos. Pero cuando planificamos estratégicamente, ¿qué añadimos a esa planificación? Entonces la parte de la derecha es la específica de planificación estratégica. ¿Qué es a largo plazo? Y ojo con el largo plazo, me detengo un segundo. Porque el largo plazo de la planificación estratégica, como que prácticamente todo el mundo ha entendido siempre cuatro o cinco años, Siete en los sitios muy grandes en Europa planifican a siete años, planificaban. ¿Qué pasa? Que esto ya estamos en un mundo muy líquido ¿no? y planificar a cuatro o cinco años empieza a ser muy complicado. Entonces vamos a ver algunas ideas de cómo podemos salvar eso, si queremos seguir planificando estratégicamente, cómo salvar que ese a largo plazo ahora igual es a dos años. Porque es que tenemos tantas pruebas en los últimos tiempos, ¿verdad? De Que no sirve de mucho hacer una planificación a tanto tiempo. Vale. Y luego la otra clave, la otra idea de lo que aporta la estratégica es que planificamos globalmente, no miramos un aspecto concreto sino que tenemos que hacer un, tener una mirada de conjunto. La estrategia la estratégica entonces es a largo, lejos y en global. ¿De acuerdo? Mirada global. Esto nos va a considerar, nos va a exigir, lo primero, considerar el entorno en el que nos movemos, fundamental, porque si vamos a movernos a largo, entre comillas, largo ya, ¿vale? vamos a tener que tener muy en cuenta qué es lo que nos rodea. Segundo, y esto no es algo que siempre se diga cuando se habla de planificación estratégica, pero para mí cada vez es más importante, tenemos que planificar como juncos, es decir, Pensando, nuestra planificación tiene que ser como un junco, algo que se mueve con flexibilidad. Es verdad que yo cuando aprendí a planificar ya me decían esto, me decían, se planifica para poder improvisar. ¿Vale? Planificamos para luego poder adaptarnos, pues, a tener muy claro a dónde vamos y poder adaptarnos mejor a las circunstancias que van cambiando a nuestro alrededor o dentro de nuestra propia organización. Y por último, tercer elemento clave de cuando que define lo estratégico, también planificamos para cohesionar. Un ejercicio de planificación estratégica debería ser siempre un ejercicio de cohesión en la organización, ¿vale? No tiene mucho sentido hacer una planificación estratégica, digamos vertical, de arriba a abajo, que no implica, porque se trata de orientar a todo el mundo hacia el mismo horizonte, de alinearnos como no sea como no busquemos la cohesión, no vamos a hacer una planificación estratégica. Bueno, vale bueno podríamos dejarlo aquí porque ya os he dado unas claves estupendas. Eh, no sé si son muy innovadoras, pero, pero son muy importantes vale de cara a entender qué tiene de especial planificar estratégicamente. Largo plazo globalmente. Considerar en torno flexibilidad y buscar cohesión. Eh, ah, cuando haya puesto algo, fijaros que puse útil en la... A veces miro para allá porque estáis ahí para mí, vale. perdonadme. Eh, puse útil en la primera página y, y lo subrayé en amarillo y ahora de vez en cuando le pego una pincelada amarillo a aquellas cosas que creo que no son las que siempre se dicen, ¿vale? Pues, hay muchas que digo que obviamente las dice mucha gente, ¿vale? Pero igual hay otras que menos. Voy a seguir un poquito más en esta lógica de qué es esto de planificar estratégicamente, ¿vale? Fijar, esto es porque yo ando hablando últimamente de las cosas que nos comen el tiempo. He descubierto unos cronófagos, existen 10 cronófagos, básicamente, 10 especies básicas de cronófagos que nos devoran el tiempo. Y la planificación estratégica en particular nos ayuda a combatir dos grandes cronófagos devoradores de tiempo, que son el confusor de prioridades y el reactor improvisógeno. Básicamente el confusor de prioridades lo que nos hace es, como veis en la foto de la izquierda, es una foto con una cámara alta sensibilidad porque el cronófago es como unas sombras que hay detrás de ese muchacho con la camisa, no sé si lo veis, unas sombras que lo rodean y que le tapa la vista. vale Con frecuencia en nuestra organización vamos con los ojos tapados, no sabemos muy bien a dónde vamos, entonces confundimos nuestras prioridades, un plan estratégico o una estrategia, luego veremos porque igual me gusta más hablar de estrategia que de plan estratégico en estos tiempos que corren. ¿vale? Una estrategia nos ayuda a no confundir nuestras prioridades. Y el segundo cronófago que es primo hermano, es, una, es un eh, no está muy claro, si son dos especies o son de la misma familia, es el reactor improvisógeno. El reactor improvisógeno que lo que hace es que nos manipula, nosotros no nos enteramos, ¿vale? Veis que nos tiene atados por las manos, nos manipula y nos lleva por donde quiere. Es decir, no estamos yendo hacia donde nosotros queremos, sino que estamos dejándonos llevar completamente por lo que nos rodea, ¿vale? Solo reaccionamos, somos reactivos y no proactivos. Y una planificación estratégica, una estrategia, nos debe servir entonces para tener claras nuestras prioridades. Y para no estar constantemente reaccionando, para poder ser proactivas, ¿vale? Bien. Antes de ya meternos con las claves muy concretas. Lo primero, planificación estratégica. Hazlo como te dé la gana si te pones, ¿vale? Lo importante es que te sea útil. No estamos en un máster. A mí he hecho un máster hace poco, me han regañado cuando he presentado el TFM, un TFM buenísimo, me han regañado porque no he, no he tenido una, eh, no he usado una metodología que esperaba a la gente de la universidad que siguiese para hacer el TFM. Yo digo, pero es interesante lo que he dicho. Ya, pero la metodología, digo, pero es interesante o no. Bueno, como aquí estamos en el mundo de las organizaciones y no de la academia, pues me permito decir que no tienes que cumplir con ningún requisito. Lo que tienes que hacer es algo que te valga, ¿vale? Entonces hazlo como os dé la gana, ¿vale? Pero que os valga. ¿Cuál es la idea clave? La idea clave es que queremos tener una brújula. Esa brújula que está ahí en la ilustración. Quedémonos con esto, ¿vale? Lo que vamos a construir es una brújula a la que vamos a mirar cuando nos desorientemos. Eso es lo que tiene que servirnos la estrategia. Si la hemos escrito, la hemos elaborado, la hemos redactado y la miramos y no es una brújula, no sirve. Una brújula que tenemos que tener encima de la mesa constantemente, a la que vamos a mirar cuando no sabemos para dónde vamos. ¿Cuándo usamos la brújula? Bueno... No sé si alguna vez usa una brújula, porque esto es un invento de los viejos tiempos. Ibas por el campo, llevabas un mapa, no un Google Maps, sino un mapa de papel. Qué tiempos. Y Ibas con una brújula y entonces el sol, el tal, y, y, y decías, ah, es por allí, gracias a la brújula. Te ayudaba a guiarte en el mapa. Bueno, pues esto es lo mismo. A la vieja usanza podemos usar la planificación estratégica, debe, debería servirnos, para sacarla cuando no estamos seguras de si vamos en la dirección correcta o de vez en cuando, aunque creamos estar seguras, la sacamos y comprobamos. O da, Si no estamos yendo, mira, mira la brújula, resulta que no estamos yendo donde habíamos dicho. Y preguntarnos, ¿está bien? No, es que no es obligatorio ir para allá tampoco. Habíamos dicho que íbamos para allá, ¿estamos yendo para allá? ¿Es, es, es buena idea? Bueno, pues decidimos por aquí, por algo, entonces entablar ese diálogo con nosotras mismas, ¿vale? De si es bueno cambiar el rumbo o no. Brújula. Bueno, pues han salido algunas ideas ya. Voy a echar un segundo para atrás. Ha salido la idea de brújula, ha salido la idea del junco, ha salido la idea de cohesionar, al menos estas tres cosas, ¿vale? Y lo de a largo plazo globalmente. Bueno, pues con esto vamos a empezar. No sé si alguien quiere, quiere hacer alguna pregunta. Voy a quedar la brújula. ¿Alguien tiene alguna pregunta que considere muy urgente antes de seguir eh, hablando? ¿No? ¿Sigo? Vale. Perfecto, gracias. Muchas gracias Sonia. Se agradecen mucho esos pequeños gestos porque la virtualidad es horrible. Además, como todos sois tan disciplinados, y si tenéis los micros apagados, yo solo me oigo a mí mismo. Es una sensación muy rara. Vale, muchas gracias. Vamos allá. Paso diez y media. Creo que voy bien. Vamos a ver. Claves antes de empezar a hacer una planificación estratégica. Lo primero. ¿De verdad es para usarla o es para enseñarla? ¿Vale? Podéis hacerlo para lo que os dé la gana, porque para eso es vuestra organización, ¿vale? Si es para enseñarla, nos vamos a agobiar menos y lo que nos preocupa es que quede bonita, ¿no? Y que luego la podamos poner en la web y la gente diga, ostras, qué gente que está ahí colgada su estrategia, qué buenas ideas tienen, está muy armado, divino, ¿no? Bueno, pues perfecto. Eh, si es para usarlo tendremos que hacerlo de otra manera, ¿vale? Útil. Yo creo que no merece la pena meterse a hacer planificación estratégica si es solo para enseñar, pero que oye, que si os apetece es un montón de tiempo y solo para enseñarla lo veo yo como mucho tirar el, el tiempo, ¿no? Porque ahora, o Una compañera de comunicación o una cooperativa maravillosa que haga comunicación y te monta algo así chulo y te pone cosas en redes sociales, en la web y esto, y no necesitas una planificación estratégica y quedas también divinamente y no has gastado tanto tiempo. ¿vale? Entonces, si sí, es para enseñarla, casi casi mejor que no la hagáis. ¿vale? Pero bueno, haced lo que queráis. Bueno, a raíz de esto, lo mismo os digo, os digo también: preguntaros para qué os ha dado por meteros en planificar estratégicamente. No es que hay que tener una planificación estratégica, hay que tener lo que os dé la gana, porque es vuestra organización hacerlo como queráis. ¿vale? Tener claro para qué queréis hacerlo y sobre todo tener claro si es el momento y si tenemos recursos para dos cosas, para hacerlo y para luego ejecutar lo que vamos a poner. ¿vale? Entonces, por, es el momento, esto es clave. ¿vale? Como hemos dicho que la planificación estratégica va a mirar a lo global. La planificación estratégica va a eh, tener que cohesionar. Vamos a ver si resulta que nos ponemos a hacer planificación estratégica y vamos a preguntar a la gente cómo quiere orientar la organización y resulta que tenemos un, un conflicto enorme que no estamos en condiciones de abordar porque tenemos que sacar un montón de trabajo. Si vamos a, a poner en marcha un proceso de planificación estratégica con participación de la gente, igual resulta que, es, que nos revienta en la cara la la organización. ¿vale? Igual tenemos a todo el mundo liadísimo, entonces no tenemos tiempo para dedicar a la planificación estratégica. Igual tampoco es el momento. vale. Hay que buscar el momento adecuado para, para hacer la planificación estratégica y pensar que vamos a necesitar recursos. Recursos siempre son dinero, tiempo, personas, que al final es lo mismo en una entidad eh, en cualquier organización, dinero, tiempo, personas, es lo mismo, las personas trabajan, trabajan, hay que pagarles, usan su tiempo, dinero, tiempo, personas, lo mismo, ¿vale? Siempre necesitamos eso, tenemos recursos o no para meternos en este lío? Y al hilo de esto yo os diría, preguntaros también si lo hacemos solas o lo hacemos acompañadas, porque a veces puede venir bien que venga alguien de fuera y nos eche un cable. ¿Vale? Igual a, no a todo, pero venga de vez en cuando, nos ayude, estamos pensando esto, venga pues os doy unas claves. pensarlo bien. Si no tenéis a nadie que maneje bien eh, las reuniones, los consensos, los acuerdos, sistematice, igual os viene bien que venga alguien de fuera, que además os va a ver con ojo fresco. vale porque si lo, os empeñáis en hacerlo solas y nadie sabe de esto, es como si os ponéis, en, no sé si nadie sabe en la cooperativa o en, la, en vuestra entidad, hacer páginas web y os proponéis hacer un, un diseño participativo de la página web, ¿no? y entonces decidís juntas, sin tener ni idea, de si es mejor poner a un lado las cosas, otra la estructura, si WordPress, y, y bueno, todas las cosas que yo tampoco sé si PHP o, mm, o Ruby on Rails o cosas de esas. Pues no vais, no va a saliros bien, ¿vale? Entonces, si nadie sabe, pedid ayuda. vale Nivel de profundidad, líneas rojas. ¿Hasta dónde nos queremos meter? Vale. Yo hace poco me he encargado un, un estudio, no es de planificación estratégica, pero me vale el ejemplo. Creo un estudio en una organización, he dicho, queremos saber eh, cómo mejorar la organización, pero ¿qué queréis? No, bueno, mejor, hacer mejor las cosas, Digo, pero hacer mejor las cosas hacia vuestros clientes o organizaros vosotros mejor o mejorar la gobernanza de esta organización. Uy, no, no, no, la gobernanza no, eso no se toca. Digo, ah, pues muy bien, fenomenal nos hemos puesto la línea roja. Ya no prego... os hace falta cambiarlo, pero no, no queréis meteros en eso. ¿Vale? Pues por lo que sea, poneros alguna línea roja. En esto nos vamos a poder meter. ¿Vale? Fijaros que la planificación estratégica, como mira en lo global, puede tentarnos a meterle mano a todo. ¿Vale? Y, esta... y poner en crisis la organización. Y no podemos revisar cada cuatro o cinco años toda la organización. No es que nos pasamos en crisis permanente con lo que nos gusta en la economía social, una buena conversación y un poner en crisis las cosas, ¿vale? Entonces, poneros alguna línea roja, ¿vale? Y luego digo aquí, por marcarme el pisto, de que te, voy a decir algún nombre de algún autor, Kaplan y Norton, voy a decir, ¿vale? Entonces, Kaplan y Norton son dos personas que, que saben mucho de esto de planificación, o sabían, finales de los 90, primeros de los 2000, y voy a pasaros a la siguiente, entonces, Kaplan y Norton... A ver cómo hago. Bien, y ahora os coloco aquí a mi lado para veros. Kaplan Norton habla de cuando haces una mirada estratégica a la organización, puedes utilizar cuatro perspectivas. Dos como, Hay como dos que son más para dentro y dos que son más para afuera. Obviamente estas perspectivas adaptarlas al lenguaje de la economía social de vuestra organización, pero fijaros, perspectiva financiera y perspectiva de los clientes. Es decir, dicen ellos... Si miras globalmente la organización, piensa en los resultados, en que, claro, como está en economía de mercado, pues dice que salgan las cuentas. Bueno, nosotros también nos tienen que salir las cuentas porque queremos comer al menos de esto, ¿no? Vale, perspectiva financiera y perspectiva de los clientes, es decir, estamos dando a los clientes las cosas que quieren, ¿vale? Esa es una, dos perspectivas. Miramos hacia afuera y también podemos mirar, dicen ellos, hacia adentro, podemos la perspectiva de los procesos internos, las cosas, cómo hacemos las cosas. Uh, aquí, esto me encanta a mí, lo de los procesos, pero no me voy a contener y no voy a decir mucho, ¿vale? Eh, cómo hacemos las cosas, gestión por procesos, es una, buscaros una pildorita de eso que mola mucho, ¿vale? Y la otra, la otra perspectiva que ellos ponen hacia adentro, no solo cómo hacemos las cosas, sino cómo crecemos, cómo aprendemos, cómo nos cuidamos, igual añadiríamos nosotras, ¿no? De esa dimensión más, más, eh, más humana, más de las personas. Cuando nos metamos a hacer planificación estratégica, hecho para atrás en la proyección, cuando nos metamos entonces a hacer planificación estratégica, me voy a preguntar a cuando Montel esas, defina esas líneas rojas, si estoy mirando hacia adentro hacia afuera o hacia ambos sitios, y si estoy hacia adentro hacia afuera, puedo elegir o no, o elegir o, o tener las cuatro dimensiones, esas cuatro dimensiones que nos sugieren Kaplan y Norton. ¿vale? Clientes, resultados, hacia afuera, hacia adentro, eh, aprendizajes y procesos, ¿vale? Esto estamos en el a priori, ¿vale? Antes de hacerlo, pongamos esto. Y ahora esto que me encanta a mí. No le he puesto ahí la, la, el subrayo amarillo, pero podría. Plan estratégico estrategia. Y diréis, ya estamos con el rollito de las palabras y de redefinir las cosas y de inventarnos. Pues sí, es verdad. Tenéis toda la razón. Pero aquí la clave entonces para... No liarnos en los nombres, que es lo de menos, porque lo llamemos como lo llamemos, lo importante es lo que hay debajo. vale El tema es si nos metemos en mucho detalle o no nos metemos en mucho detalle. Y os voy a intentar proyectar, a ver si mis habilidades informáticas me lo permiten, voy a dejar de compartir lo que estoy haciendo. Uy, tengo un montón de cosas en el chat, eh, ahora, ahora las vemos. vale eh, Voy a intentar compartir dos ejemplos de planificación estratégica. Que me disculpen las organizaciones que estoy usando para tomar como ejemplo. Está en sus páginas web, así que entiendo que esto es público. Voy a compartir esto. Es un plan estratégico relativamente antiguo, del año de, que va de 2011 a 2015, de una fundación del ámbito social. Y voy a ir al índice, ¿vale? Si soy capaz de moverme un momento. Soy capaz, sí, fenomenal, el índice. Vale, 52 páginas de planificación estratégica. Y tenemos un nivel de detalle, aquí vemos el índice. ¿Veis mi cursor? ¿Sí? Vale. Sí. Vale, pues fijaros, ¿eh? descripción de herramientas, planes concretos de acción, or, eh, eh, cuadro de mandos, resultados esperados y acciones. Aquí debe haber mucho porque pasa de la 21 a la 40. Muchas cosas. ¿eh? Fijaros qué nivel de detalle. Voy a pasar algunas páginas y entonces empezamos a ver tablas, actores y actrices, quienes son, función, dinámica de participación, todo. Es súper interesante. Vale, visión, misión, valores, ya veremos eso siempre. Objetivos estratégicos. Vale, línea, objetivos. Bien, bien, esto nos suena. Línea, objetivos. Y ahora en la línea, objetivo específico, factor clave, resultados, indicadores, indicadores y acciones. Muy detallado, ¿vale? Objetivo específico, factor clave, resultados, indicadores, acciones. Muy detallado, fijaros qué nivel de detalle, ¿sí? Vale, pues esto tenéis que pensaros si la cosa va por aquí. O ahora os voy a poner una, esta no necesito tanto permiso, no la he hecho yo. Bueno, la he hecho yo para unos clientes. A ver. Eh, aquí. Vale, esta es, bueno, el nombre tampoco creáis que hay tanto de innovación aquí, pero, bueno, lo hemos llamado así, esto tiene un poco de para enseñar y un poco de brújula, ¿vale? Lo hemos llamado así, Estrategia de Innovación, del 21 al 25, esto está, esto está recién salido del horno el año pasado, para los asuntos sociales de la Diputación de Segovia. Muy bien, y entonces nos vamos aquí, vamos a ver aquí qué, qué hemos hecho con el índice y esas cosas, a ver si soy capaz de pasar pantalla. Sí, muy bien, índice. Principios inspiradores y vectores de innovación. Seguimiento, 19 páginas. Esta es otra lógica, ¿vale? Esto va a menos detalle. Vamos a ver alguna cosita. Eh, a ver, a ver, perdona, los principios, principios, ¿vale? Muy bien, los principios, nos enrollamos con los principios aquí un poco desde el punto de vista más de la cuenta. Vectores de innovación, ya directamente. Tres vectores y líneas. Tres, siete, diez, ¿vale? Diez líneas y ahora en cada línea... ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué hacer en esta línea? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué hacer en esta línea? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué hacer en esta línea? No hay más. No hay más. Vale. Dejo de compartir. Como habéis visto, pues dos lógicas distintas. Muy al detalle o unas pinceladas gruesas. Pues lo que tenemos que decidir antes de ponernos es cuál es el mejor camino, de los, no el mejor, vamos, el que queremos nosotras, porque como no tenemos que cumplir con ningún requisito, es que esto sí es planificación estratégica, esto no diría, a lo mejor si os presenta, es, lo presentáis en una en una asignatura de la universidad, pues igual haces una de esas y te suspenden y otra te ponen buena nota, pero es que se trata de que no sea útil, ¿vale? Entonces, ¿para dónde queremos tirar? Hacia un camino, hacia el otro. Y aquí yo tendría muy en cuenta, eh, yo estoy sesgado hacia un lado ahora mismo, más hacia el lado de lo corto, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que los contextos tan líquidos en los que nos movemos en este momento no son muy favorables a planificaciones que entran al deta a planificaciones estratégicas a largo plazo que entran al detalle de lo que vamos a hacer en cada momento durante los cuatro próximos años. No sé muy bien cómo se compatibiliza eso con los tiempos que corren. ¿vale? Entonces me gusta más la idea de vamos a marcar la brújula, el horizonte, vamos a darnos algunas pistas y de vez en cuando miramos ¿vale? y concretamos. Vale, pues vamos a seguir desarrollando esto, nos acaba aquí. Última clave antes de empezar. Voy a volver entonces a compartir la pantalla de la proyección principal. Elena, si en algún momento se me olvida proyectar, tú dime, ¿vale? Genial, estoy aquí, ese ¿eh? sí, sí. Vale, bien. El último detalle aquí, clave antes de empezar. Fijaros, tienen que ver con las personas, el liderazgo, quienes participan y los niveles de participación. Lo primero, tenemos que tener claro que en un proceso de planificación estratégica tiene que liderarlo a alguien. Si estuviésemos en el mundo organizativo normal, diríamos la alta dirección, ¿vale? Quien manda, quien está al frente, tiene que tener clarísimo que se va a hacer esto, y tiene que tener una implicación absoluta. Un, grupo, un, un grupito de planificación estratégica que no esté totalmente respaldado por quienes cortan el bacalao, nunca va a llegar a buen puerto, ¿vale? En nuestras organizaciones, que son más planas, más horizontales, también sabemos que hay dinámicas de responsabilidades, liderazgos compartidos, ¿de acuerdo? Bien, tiene que estar claro que el proceso de planificación va a estar en el centro mientras estemos haciéndolo y tiene que tener un liderazgo claro, ¿vale? De quién está pendiente, porque no podemos estar todo, todos con la misma energía, entonces que esté claro quién está al frente. Habitualmente, pues podemos montar un grupito motor, que eso es la gente como que va moviéndolo, si hay un consultor externo, ¿quién se coordina con el consultor externo? Es, eh, y está pendiente de, de mantener el fuego calentito dentro de la organización. Vale. Lo segundo, agentes a considerar. A la hora de planificar estratégicamente vamos a considerar solo a las personas de la organización, vamos a considerar a nuestras clientas también, vamos a considerar a, a nuestras alianzas. Bueno, pues esto lo que se llama stakeholders, hay que elegir con qué stakeholders vamos a contar, qué, eh, a, qué personas interesadas en nuestra organización vamos a tener en cuenta. Igual queremos hacer algo sencillito y solo lo hacemos en casa, ¿vale? Pero igual decimos, no, no, aquí tenemos que implicar porque estamos muy, trabajamos muy en red, entonces en nuestra planificación estratégica tenemos que hablar también un poquito con la gente que nos rodea, con la que colaboramos, porque si no, no vamos a podemos tenemos que hacer una brújula solo para nosotras, no nos sirve, ¿vale? Bien, pues esto hay que decidirlo. Y muy importante, este me gusta mucho a mí, es una obsesión mía, el nivel de participación que vamos a proporcionar a cada agente. Igual, si vuestra organización es muy plana, esto no es tan relevante, pero por si acaso, a ver, tengo yo aquí mi escalera, que me gusta más que un tonto una tiza, ¿vale? Eh, la escalera de la participación. Dos minutos para esto, ¿vale? Cuando iniciamos cualquier proceso participativo, pensar que todas vamos a decidir juntas, vamos a tomar las últimas decisiones sobre las cosas juntas, no siempre se ajusta a la realidad. ¿vale? En un proceso participativo puede haber muchos niveles de participación, todos son participación, claro a veces entendemos, participar es solo es tomar las decisiones. ¿vale? Ese es el único momento de participación. No hay otras formas de participar. Y pueden ser válidas otras formas de participar. ¿vale? Aquí, eh, lo mismo, no sé con quién hay que cumplir en esta participación. Hay que cumplir con nuestros valores, con nuestros criterios. Eh, si no participamos todos al mismo nivel, vamos, no sé, vamos al infierno, nos expulsan de algún sitio. Puede ser, igual luego no pasamos un, algún baremo y eso. Vale, vosotras veréis, pero ser realistas por favor y sobre todo, por eso os lo pongo aquí, antes de empezar, ajustad qué rol vamos a dar a cada uno. Yo intento cuando tengo reuniones de consultoría en temas de planificación o de cambio organizacional, en cada reunión le enseño la escalera a la gente y le digo en qué escalón está esta reunión. Vale, Me parece muy importante. Estáis, ya si hay reunión, ya no estamos en el escalón de abajo de este muñequito. Estos muñecos son antiquísimos, pero es que eh, me gustan mucho. Está hecho esto. Esto es un Office, office 95, algo así, debe ser. Eh, el muñequito este aquí abajo, que enchufa para arriba. Este no sé si veis, ¿veis el cursor? Cuando hago así. ¡Ah, oh, qué guay! Eh, ¡Uy! Esto no quería. El muñe Ay, ya le he liado. Ahora, vale vale Ese nos, Esta persona de aquí no se entera de nada. Primer escalón de participación. Recibir información. No es mucho, pero ya es algo. ¿vale? Le contamos a la gente que vamos a hacer un proceso participativo, tenemos estas ideas, que estén enteradas. Ya, ya os contaremos cómo queda al final. No parece un nivel muy del agrado nuestro, ¿no? pero bueno, ya sería algo. Opinar. Opinar significa alguien hace una propuesta, formulamos unas ideas y juntamos... O preguntamos individualmente a gente para que nos diga qué le parecen nuestras ideas, ¿vale? Si estamos liderando, imaginaros, ¿vale? Un escalón más arriba. Es decir, bueno, estamos haciendo esto, venga, propuestas, proponed, ¿qué podemos hacer? ¿no? Y entonces la gente empieza a proponer cosas. Pero podemos subir un escalón más. Este es muy molón ya, ¿vale? Que es deliberar. Yo creo que habitualmente este es el nivel en el que, al que podemos aspirar con. Eh, con, con garantías de éxito, porque el último es más difícil, pero al nivel de deliberar sí, es decir, no solo opinamos, no solo proponemos, sino damos a argumentos de por qué unas cosas u otras son mejores, eh, nos interpelamos, ¿vale? priorizamos unas cosas sobre otras y luego hay un escalón que es cuando se ratifican las cosas, se dicen efectivamente esto va a quedar así y en ese nivel, bueno, pues Igual estamos, pero igual no estamos en todas las reuniones haciendo eso. Igual, según cómo sea vuestra organización, no todo el mundo está en ese escalón, pero podemos hacer muchas cosas participadas, aunque no todo el mundo esté en escalón de decidir. Y esto os lo he puesto, voy para atrás, en este momento del antes, porque sería interesante que tuviésemos claro quiénes en qué escalón vamos a estar las personas que participamos en el proceso en cada momento. Bueno, os estoy soltando una chapa tremenda, que veo ahí chat 9, no sé, eh, Elena, ¿lo tienes controlado? ¿Qué pone ahí, Sí, controlado, 9? nada, eh, un comentario preguntas? hizo Yolanda, no, no, sí. no, si no te hubiera parado, vale. que habla de, la, de los entornos buca y nada, simplemente he puesto un enlace para ah, la sí. Gente... Ah, eso es muy interesante, eso es lo de, a ver, ¿cómo era? Recuérdanoslo, por favor, era... Joder, volátil, volátil. en entornos realmente flexible. no, ¿cómo era? Eh... Sí, sí. Volátiles, me, no sé qué, a ver, espera. Me lo sabía, pero ya no... Acrónimo de eh, entornos altamente volátiles, alta incertidumbre, complejos es, y libros. Pues hola muy bien, eso es, ahí, esos contextos son los que necesitamos juntos. Vale, ¿seguimos entonces? Vamos allá, venga. Esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. Vale, fijaros, ahora entonces me voy a meter en... ¿Qué hacemos entonces? Veo que me van llegando invitaciones a LinkedIn de personas presentes en, en, la, en la sesión, estupendo, me alegro mucho de tener nuevas amistades. Eh, cuatro grandes preguntas que nos hacemos a la hora de hacer una planificación estratégica. Esto es lo que creo que debemos respondernos. Y pongo aquí abajito esto que me gusta a mí del esquema básico de pensamiento, ¿vale? Siempre estamos con ese esquema. ¿Quiénes somos? Cuando estamos haciendo planificación estratégica. Normalmente, bueno, puede ser que queramos repreguntarnos quiénes somos, qué sabemos de nosotras, de nuestro entorno, qué queremos y cómo avanzamos. Esquema básico de pensamiento, ¿vale? Quiénes somos, qué sabemos, el cuadradito de dónde estamos, qué queremos, el redondelito de hacia dónde vamos y cómo avanzamos el triangulito del camino a seguir. Me detengo un pelín en cada una de estas preguntas, ¿de acuerdo? Vale, anticipo una cosa. Planes estratégicos muy frecuente. Le damos una caña al cuadradito marrón que no te lo crees. Planes estratégicos que yo estoy seguro de que está muy bien, ¿eh? que yo creo en el análisis de la realidad y estas cosas, pero planes estratégicos que ocupan más el diagnóstico que lo que vamos a hacer, yo sinceramente no acabo de entender cómo me ayuda eso a actuar eh, en ninguna dirección, porque es que saber tantas cosas, de saber mucho no se deduce en absoluto que sepa por dónde avanzar ni hacia dónde me quiero dirigir. Que me pueda ayudar, no me cabe ninguna duda, pero cuidado, no desajustemos, ¿vale? Equilibremos, el, hagamos el diagnóstico que necesitamos y que con el buen diagnóstico, desde luego, no hemos hecho el plan estratégico. Que, que lo importante es construir la brújula, ¿vale? Está fenomenal pensar dónde estamos. Yo mismo veréis ahora en el material que he preparado. Me he vuelto loco porque y, y también tengo muchas diapositivas que voy a pasar muy deprisa sobre el diagnóstico porque te pones a ver documentos sobre planificación estratégica y dedican mucho tiempo siempre al diagnóstico. Digo, ah, qué, qué chulo, que está muy bien, pero que esto yo creo que nos puede contribuir a lo que nos apuntaba Oscar al principio. Como solo es diagnóstico, pues lo acabamos guardando. Bueno, ya sabemos dónde estamos, pero, ya, pero ¿qué hacemos con esto? Si es que lo difícil es ponerse en marcha, ¿vale? Bueno, vamos allá. Entonces, para responder al quién, esta pregunta, puesto interrogante, ¿qué significará? ¿Era para avisarme de algo? Ya no sé para ti, ¿vale? Bueno, eh, misión, ¿qué queremos? Cuando respondemos al quiénes somos, ¿qué... Suele, esto no soy muy original, ¿vale? Que se suele proponer que, que se diga en una eh, planificación estratégica, no estrategia. Pues vamos a decir, vamos a pensar para qué existimos, vamos a pensar en a qué nos dedicamos, que lo vamos a integrar en la misión, si queréis, ¿vale? Y vamos a pensar en cómo lo hacemos, en nuestros valores. Entonces, puede ser el momento, puede ser el momento, o igual no, porque esto no está en crisis y lo leemos, lo teníamos hecho. Lo vemos, estamos de acuerdo, pasamos a lo siguiente, lo repetimos y ya está, vale pero igual este año que hacemos planificación estratégica o estamos pensando estratégicamente nos apetece revisarlo. Bueno, pues revisar cuál es el sentido de nuestra existencia como organización, a qué nos dedicamos y esto no es una pregunta baladí, vale porque determina luego cuáles van a ser nuestras líneas de actuación y qué valores nos guían y de esto, esto lo hacen todos, ¿no? lo, lo hacemos en la economía social, pero lo hace Iberdrola también. Todas las empresas, mmm, no me preguntéis qué pretenden, pero todas las empresas reflexionan sobre los valores que les guían. ¿vale? Nosotros tenemos clarísimo en la economía social que esto realmente es importante. Bueno, pues puede ser el momento o no, si ya lo tenemos claro y simplemente lo cogemos y lo volvemos a apuntar, de mmm, reconocer Reconocernos, ¿vale? En quiénes somos. No me detengo mucho en esto porque creo que es sencillo. Bueno, en cuanto a lo que es la misión, la visión y sus diferencias, oiréis mil, mil apuntes, yo ya veis por dónde voy. Para mí, la misión es la, la razón por la que existimos, ¿vale? Existimos para. ¿Alguien quiere decir la misión de su organización así en una frase? ¿Mm? Bueno, pues nada, igual la próxima planificación estratégica os la pensáis. La misión, ¿para qué? existo. ¿vale? Por ejemplo, yo estoy trenzando una alianza ahora con unos compañeros de otras estamos definiendo, ya existe, pero una cosa que se llama Focus ACP. Entonces, la misión de Focus ACP es eh, conseguir que los eh, centros residenciales y de día en los que se atienden a personas mayores se por un enfoque de atención centrada en la persona. Eso es para lo que existimos. ¿Vale? Ya veremos. Tenemos una visión también. Queremos ser queremos jugar en primera división y tener capacidad de influencia en, en los grupos de empresariales que tienen eh, muchas residencias, ¿vale? Por ejemplo, algo así, ¿vale? Bueno, misión, ¿para qué existimos? Vale. ¿Vale? ¿Qué sabemos? Y aquí es donde yo, si pico, me detendría un montón, pero lo voy a pasar por alto y os voy a dejar ahí esto. El que sabemos, por eso me he puesto este simbolito aquí de peligro. Loren, acuérdate cuando expliques esto de no enrollarte, ¿vale? Porque esto es peligroso. Porque, y luego nos pasa lo mismo cuando lo hacemos, ¿vale? Os he puesto ahí cuatro y hay una diapositiva de cada una de esas herramientas. El DAFO, que ya lo conocemos todas, me imagino, o quienes hayáis hecho planificación alguna de lo conocéis. Y las otras tres igual os descubro algo o no, porque hay miles de herramientas de estas, ¿vale? A la derecha tenemos a la hora de mirarnos en el diagnóstico posibles áreas a las que mirar, ¿vale? Podemos mirar nuestra competencia y las alianzas posibles, podemos mirar nuestros clientes y proveedores, nuestra organización, bueno, esas cosas que os pongo ahí. Una, una, una idea de cada una de las cuatro herramientas posibles, el DAFO, debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas. ¿Alguien no conoce el DAFO de los aquí presentes? Nadie levanta la mano, luego todos los conocéis, claro, como debe ser. <risa> vale. Y miramos el DAFO, normalmente debilidades y fortalezas de dentro, pero también puede ser del presente, amenazas o oportunidades de fuera o del futuro. vale No me extiendo, hay muchísimos sitios donde os explica esto con mucha. Otra, otra pista posible, si queréis indagar en cómo hacer diagnósticos, el análisis pestelest, que no dice nada más que. A veces lo encontraréis como PEST y otras veces como PESTEL, ¿vale? pues seis dimensiones a las que podéis mirar vale cómo están estas cuestiones, la, el contexto vale político, económico, social, tecnológico, económico, legal. Sobre todo pensando en el contexto. Las fuerzas de Porter, más relacionado con la competencia en, en un sector ¿vale? eh, que... Está entrando en el mercado en el que nos movemos. ¿Qué capacidad de negociación tenemos con los proveedores, con nuestros clientes? ¿Qué capacidad de negociación tenemos? Estamos cobrando salarios muy pequeños y queremos desprecarizarnos, pero nuestros proveedores no nos pueden pagar más. O sí, ¿hasta dónde le podemos apretar? ¿Qué rivalidad o capacidad de alianza hay con otras organizaciones que se mueven en nuestro sector? Y esta... Estrategias de crecimiento. Si estáis pensando en crecimiento, pues esta matriz de ANSOFT que nos habla un poquito de posibles modos de especializarse o de diversificarse en el mercado. Bueno, herramientas para hacer diagnóstico. Las paso, ¿vale? Entonces, fijaros, voy a ir un momento para atrás y habíamos dicho cuatro preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué sabemos? Ya me las he pasado las dos. ¿Qué queremos y cómo avanzamos? ¿Qué queremos? Visión, yo creo la pongo aquí, aunque luego en el documento se suele poner misión, visión, valores, pero la pongo aquí porque la visión ya describe algo que queremos. ¿Cómo nos imaginamos? Pues nos imaginamos dentro de, os decía Focus, pues dentro de dos años esperamos estar eh, a la misma altura de reconocimiento que cuatro entidades que conocemos del sector que, que, que, que a día de hoy marcan tendencia en el sector de la atención centrada en la persona. Pues ese es nuestro... ¿vale? Eh, en el que queremos estableceremos unas metas. Y aquí os introduzco una idea que la he colocado ahí va varias veces de distintos colores. La idea de escenario de referencia, ¿vale? Yo creo que el ideal sería que cuando describamos el a dónde nos dirigimos, y aquí me voy a detener, voy a pausarme un poquito porque creo que estamos en algo, sí que ya estamos en algo muy importante. Eh, tenemos que definir bien hacia dónde nos queremos dirigir y entonces escribir unas metas que suenen a que describen un escenario puede ser una buena idea. Os pues voy a poner dos ejemplos, uno hecho por mí y otro hecho por una organización. ¿vale? Voy a cambiar de pantalla, a ver qué tal se me da, dejo de compartir esto, me tengo que ir, en principio lo tengo abierto, no, voy a mi carpeta. Estos documentos que os estoy proyectando eh, la mayoría también os los paso, ¿vale? Vale, voy a abrir otra planificación estratégica para otros servicios sociales que hice entre los años 13 y 15. Eh, era para los años 13 y 15, ¿vale? Y entonces estoy buscando, perdonadme, que. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. Vale, sí, aquí está. Muy bien. Vale, entonces lo voy a compartir. Eh, voy aquí. Aquí y digo compartir pantalla y esta es. Vale, se ve un PDF ahí, no sé si suficientemente bien. Vale, genial. Pues fijaros, es un primer plan provincial de servicios sociales para la Diputación de León. Escenario de referencia y he usado esta expresión, ¿vale? Y lo que, fijaros, esto a mí me gusta mucho, lo he puesto en futuro. Me encantan los escenarios de referencia en el futuro, porque comprometen mucho. De, aquí venimos a decir que en 2015, que es cuando tenía que acabar esto, eh, describimos la realidad de 2015. ¿Tien? Habrá un catálogo de servicios sociales. Habrá seis áreas en las que estará organizada esta, eh, este territorio de provincia. En cada área habrá un un equipo interdisciplinar. Habrá un equipamiento. Fijaros, esto es muy comprometido. vale Estamos describiendo, hemos dibujado el horizonte y lo estamos describiendo. Eh, más allá del éxito en particular de esta estrategia, en el que no voy a entrar ahora, pero eh, creo que es un buen truco que nos podemos hacer. vale Dibujémoslo. Igual os os gusta hacerlo gráficamente, me da lo mismo, podéis hacer un gráfico, podéis hacer un cuadro, podéis hacer frases, hacerlo como os dé la gana, pero describid hacia dónde queráis ir, ¿vale? Imaginarlo. Luego, co podemos comparar esto con lo que vamos haciendo, vamos caminando hacia allá, acordaros que vamos hacia acá y por este camino que estamos siguiendo nos estamos desviando, ¿vale? He visto otro, otro ejemplo por ahí que me gustaba, que os voy a, a poner también. Voy a dejar de compartir esto para abrir otro documento. No sé qué tal se va a ver este porque tiene un tamaño... Este es un plan estratégico vigente que no he hecho yo, eh, que es del secretariado gitano. Y es un resumen, ¿vale? Compartir pantalla y aquí está, fijaros, ¿vale? Y hago zoom para más pequeño todavía. Vale, esto es como un resumen, ¿veis? Esto está como para plegarse. En PDF queda raro, pero voy a hacer zoom y me voy a acercar porque resulta que mirad, hay como cuatro áreas, ¿veis? Defensa de derechos, promoción social, participación, sostenibilidad. Y fijaros en el mismo color, uy que bien se ve esto, me gusta mucho, una meta. Y fijaros, vamos a la meta de defensa de derechos. Y dice, ¡ay! Que lo he perdido, vaya zoom malo que he hecho, perdona. A ver, zoom, menos, aquí, ahí a la derecha, ¿lo veis? Y dice, pues si no lo veis muy bien, dice, a ver, vale, sí, sí, lo voy a conseguir. Si tenéis un poquito de paciencia conmigo, lo voy a conseguir. No, no, no, no tengáis paciencia conmigo porque no lo consigo. Vale. Os lo leo entonces, ¿vale? Ah, no. No puedo, sorry. Vale, yo os lo leo. En 2023, la Fundación Secretario Gitano será una entidad de referencia en la defensa de derechos de las personas gitanas y habrá contribuido a que más gitanos y gitanas, vale, eh, etcétera. En 2023, la Fundación ¿Fundación Secretario Girano será una entidad sostenible gracias a una gestión más ágil y adaptada? ¿La calidad y la transparencia seguirán siendo la señora de identidad? Bueno, no es que sean cosas súper concretas, pero hemos desc descrito el horizonte, ¿vale? Nos va a servir de contraste en participación en 2023 será una entidad abierta, intercultural, participativa con una amplia base social de personas gitanas y no, gitanas comprometidas por nuestra causa. Bueno, estamos, estamos dibujando el escenario. Fijaros que el nivel de concreción es muy diferente del otro que os he enseñado, pero estamos dibujando un escenario con el que contrastar después nuestro camino. Vale. Cierro esto. Eh, no cierro, sino que dejo de compartir. Dejo de compartir. Vale, perfecto. Y vuelvo a compartir la proyección. Vale, entonces todo este rollo para lo de los escenarios. Sí, es la idea que os quería transmitir. Dibujemos el escenario que puede estar configurado por metas. Las metas que establezca en el, en el plan o en la estrategia lo que hacen es dibujar el escenario. Vale. Estamos en la tercera pregunta. Os recuerdo que nos habíamos hecho cuatro preguntas que eran... Quienes somos que sabemos que queremos, nos queda cómo avanzamos ¿vale? vale Pues para el cómo avanzamos... ¿Qué ideas había yo elegido para contaros? ay Esto me gusta mucho porque ya nos metemos en la chicha ¿no? El cómo avanzamos, anda ahí está marcado el, el verde pero debería... es un error, debería estar eh, marcado el triangulito del cómo de en medio ¿vale? destacado. Bien, aquí quiero decir Aquí abajo, ¿vale? En triangulito. Vale. Aquí, dependiendo de quién lo hace, pues resulta que habla de áreas estratégicas, líneas estratégicas, ejes estratégicos y dos palabras más modernas y molonas, que son vectores o palancas. Vectores que a mí me gusta mucho porque yo estudié un poco matemáticas, entonces me gustan los vectores. Palancas mola mucho ahora, eh, se dice mucho en política, creo palancas, las palancas de cambio, pero está guay. Lo que tenemos, lo que identificamos es dónde vamos a poner el foco para construir ese escenario, ¿vale? en qué cuestiones vamos a, a, a centrar nuestra atención. Esos son las, el siguiente nivel de definición en nuestra estrategia. Y luego, para completar de cada una de esas vectores, palancas o ejes, si somos más clásicos, eh, Vamos a dar unas orientaciones para la acción y aquí sí que estoy diciendo algo un poquito diferente a lo habitual. No os estoy diciendo, fijaros, objetivos, indicadores, acciones, calendario, no os estoy diciendo esto. Me, me limito a decir orientaciones para intentar construir un junco. ¿Veis aquí? He puesto el junquito ahí abajo ya. El junquito, ¿le veis aquí a la derecha qué mono? Me lo ha hecho mi amigo Diego, me hace unas ilustraciones preciosas. Eh, el junco, vale lo que tenemos que construir y una forma de construir el junco es de, para cada uno de esos vectores, digamos, démonos unas pistas a nosotras mismas pues, por dónde tirar. Entonces, fijaros que a la derecha aquí hago un montón de preguntas. ¿Queremos marcar acciones para cuatro años? ¿Estamos seguras que queremos marcarnos acciones para cuatro años estratégicas que se superponen además a las acciones del día a día eh, vamos a sacar un montón de tiempo para hacer las cosas del plan estratégico. Vale, pues si queremos y somos capaces y le vamos a dedicar recursos, pongámoslas. Pero igual no tenemos tan claro, ¿vale? Igual no tenemos tan claro como para determinar tantas cosas. ¿Vamos a ponernos fechas? ¿Vamos a ponernos prioridades? Bueno, pues igual podemos no ponernos acciones año a año, pero sí podemos establecer prioridades lo más importante es esta orientación. Esta debería estar para dentro de un año, está para dentro de dos. A ver, como no es un examen, podemos no hacerlo cuadriculado. Para todo tenemos que poner exactamente dos indicadores, para todo exactamente una fecha con el mes, para todo tenemos que poner exactamente qué equipo, todo exactamente así porque mira que yo soy cuadriculado, pero que es que, que no... Es útil porque luego no damos abasto. entonces Y además es que no tenemos capacidad, salvo que seáis unas cracks de la planificación, cojáis unas herramientas de esas maravillosas, cuadréis los tiempos de todo el mundo, luego os vendrá una pandemia, una guerra ucraniana o otro atentado a alguna torre por ahí y ya, a reiros con la planificación. Estaba yo haciendo un plan estratégico precisamente cuando, cuando nos encerraron por la pandemia. Se quedó en documento de bases, el pobre, porque ya ni lo terminamos. Bueno, ni terminamos de escribirlo. Bueno, eh, lo que fíjate que no he, puesto, no he puesto con interrogaciones es criterios ejemplos responsables. vale Es como un mínimo que os sugiero. Os sugiero que en esas orientaciones establezcáis unos criterios, haya algunas pistas claras de por dónde van los tiros de la acción. vale y creo que sería interesante marcar alguna responsabilidad. Alguien que va a estar pendiente de eso. A veces en alguna estrategia de estas más blandas que yo estoy haciendo últimamente ni siquiera ponemos esto, pero ya me parece demasiado blando porque ves que si alguien ha estudiado un poquitín de, de psicología social, la difusión de la responsabilidad, cuando una cosa no le corresponde a nadie y, y hay varias, mucha gente pendiente de ello, igual nadie se anima a tomar las riendas. Entonces no pasa nada porque alguien esté un poco al frente de algo, se preocupe de dinamizarlo, facilitarlo, liderarlo, usad el verbo que queráis, pero alguien que esté un poquito pendiente. Entonces yo creo que estaría bien también añadir eso. Y yo me había puesto aquí enseñaros algún ejemplo. Voy a ver si soy capaz de... creo que lo tenía incluso abierto. Vale, sí. vale A ver aquí... Y entonces me voy a ir aquí. Esta es una estrategia que hemos hecho hace poco, es una estrategia de igualdad por una Diputación Provincial, la Diputación de Castellón. Hemos, hemos establecido, de acuerdo con el equipo de allí y con algunas agentes de la provincia, cinco vectores. ¿Vale? ¿Se ven? Por, más o menos. Vale. Cinco vectores y para, para cada vector una línea de acción. Pero ahora sí voy a pasar las páginas, ¿vale? Cinco vectores de cambio. ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿Vale? Os acabo de... Nos vamos a enfocar en apoyar a los ayuntamientos y mancomunidades. Nos vamos a enfocar en la participación de las mujeres, en la sostenibilidad de la vida, los valores hacia la igualdad y la erradicación de la violencia machista. ¿vale? Y ahora explicamos: este es el primer vector que queremos hacer, y vamos al vector. Y entonces, fijaros, lo que hemos hecho, no me importa ahora exactamente el texto. Ah, mira, ahora sí lo consigo. Bien. De cada línea de acción, que en realidad no la hemos llamado línea de acción, hemos dicho a qué nos comprometemos, ¿vale? Cada vector, aquí hemos elegido esta fórmula. Yo que soy un poco artista en el fondo, entonces en cada plan estratégico, estrategia, pues utilizo algunas palabras que son las que acordamos con el cliente. En este caso, pues hemos dicho vectores y compromisos dentro de los vectores. Nos comprometemos a esas cinco cosas, ¿vale? y de cada cosa hemos dado tres o cuatro pistas. O sea, estaría bien considerar como grupo de diana la formación a este tipo de personas, tengamos en cuenta a, la, a las personas con responsabilidad política, eh, tengamos en cuenta estos asuntos que parece que son centrales en este momento, tengamos en cuenta eh, que a ver qué tipo de formatos vamos a usar y tengamos en cuenta que hay un plan de formación en la diputación que puede servirnos como paraguas para las acciones formativas. vale Pistas. Y ahora diréis. Pistas. ¿Y esto de qué nos sirve? Vale. La clave para mí está en... Voy a irme al final a ver si puedo enseñarlo. Vale. Es una página solo. Seguimiento y planificación anual. Y la clave está en esto. Plan operativo anual. Es decir, una estrategia está genial, pero tenemos que concretarla. Acabamos de establecer una, hemos dibujado una brújula, hemos dicho estos vectores, vamos a ir por aquí, por allá, para allá. Y ahora tenemos que ponernos a hacer cosas, pero en vez de dejarlas escritas de hoy para cuatro años, antes de empezar el año, en un momento muy concreto que hemos establecido aquí, en concreto, no sé si, sí, aquí hemos dicho, fijaros, en este caso hemos hecho bastante bien, hemos dicho en julio y agosto, entre julio y agosto, como sabemos que luego en septiembre se va a. Eh, pensad en esta realidad de esta organización, perdonad, es un ejemplo muy concreto, pero podríais traducir a vuestras organizaciones de otra manera, como en septiembre se hacen los presupuestos en julio y agosto ya tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer el año que viene. Nos juntamos en julio y agosto, preparamos la propuesta del presupuesto entonces ya tenemos un borrador del plan operativo del año que viene. ¿vale? En diciembre cuando nos hayan devuelto las de presupuesto que tenemos tanto dinero, cogemos nuestro borrador de plan operativo y lo ajustamos al presupuesto y tenemos el plan operativo y ahora en enero Echamos un vistazo a lo que hicimos el año pasado para saber qué desviaciones ha habido y tenerlas en cuenta para este año. Entonces, la estrategia la concretamos cada año. Me parece que esto es una pequeña clave, pero que es una clave... Voy a dejar de compartiros esto y me voy a mostrar a mí mismo. Me parece que la concreción de la estrategia en planes operativos anuales es una clave muy interesante para que la estrategia no se quede en un cajón ¿vale? Esto quiere, por un lado nos exige menos a la hora de hacer la planificación estratégica porque no la bajamos tan al suelo y por otro aumentamos la probabilidad de poder seguirla porque al no cerrarlo tanto va a ser, va, va a ser un poco más flexible, más junco ¿vale? y nos planteamos una exigencia de tener que mirarla. Es que hacer una planificación estratégica que es luego de mientras estamos en la vorágine del día a día, pensamos, uy, esto y del plan estratégico habíamos dicho, este año tocaba hacer algo. Bueno, pues bajémoslo, acerquémoslo y tengamos claro en la organización que hay un momento del año en el que miramos esas orientaciones que teníamos y, ex, y elegimos, pues tal y como van las cosas para este año, esto, esto y esto es lo mejor. Tal y como van las cosas para. Nos centramos en esto y vamos a hacerlo en tal momento. Y te vas a encargar tú, ahora ya. Si sí bajamos a, a planificarlo operativamente, vale. Bueno, voy a seguir. Un chapón que os estoy dando brutal, pero ya me he venido arriba, así que voy a seguir. Eh, voy, a, voy a Sonia. No sabes cómo agradezco tu expresividad, Guillermo. Te estás riendo también, Laura. Gracias, es que me encanta ver. Eh, porque es muy duro esto de irse a uno mismo, solo, es terrible. Entonces me encanta veros, Daniel, ya te veo los ojillos también, ahí, un poco sonrientes. Muchas gracias. Eh, voy a pasar a compartir otra pantalla. ¿Sabéis realmente cómo me siento? Como una, una persona que presenta estas cosas de juegos en... De juegos que, que habla con las que juegan a, a, por las noches cuando está. Nunca os habéis de en una noche de insomnio habéis puesto eso que juegan al póker y esas cosas. Y entonces hay alguien ahí que habla con supuestamente otras personas. Y me siento exactamente igual. Eh, a ver, uso compartido de pantalla. No sé qué estáis viendo. No, la pantalla no. Estáis viendo esto. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? <risa> vale. Entonces, os he dado algunas pistas, no sé si muy buenas, de las cuatro preguntas clave que tenemos que responder a la hora de hacer una planificación estratégica, que eran, a ver, eh, ¿dónde estamos? No, voy a buscarlas porque no van a ser memoria. Esta. ¿Quiénes somos que sabemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? El escenario de referencia, cómo avanzamos y aquí la idea. De, los, de la flexibilidad de los planes operativos anuales. Vale. Y ahora, otras claves a la hora de elaborarlo. Venga, esto está muy sacado de mi experiencia. Cuidado. Lo primero, cuidado con los excesos. ¿vale? Los excesos de diagnóstico. Ya hemos hablado de él varias veces. Que nos podemos quedar en el diagnóstico. De hecho, yo intento bueno, como, como siempre la tensión con el cliente me va a llevar a meter un diagnóstico grande, pero yo intento que lo que es el producto final, ¿vale? Tenga un diagnóstico pequeño. Por el, a, antes de poner las medidas, obviamente tengo que diagnosticar, pero, pero que no sea el centro del documento. Es que luego vemos documentos de diagnóstico que tienen 20 páginas de diagnóstico y 10 de acciones, ¿vale? Yo creo que no es una buena idea. Segundo, en el proceso, excesos. En el proceso, exceso de complejidad. Wow, montamos siete mesas, cuatro grupos, una comunidad de aprendizaje, unas tertulias dialógicas, y luego montamos eh, una asamblea y un retiro de un fin de semana, y, y luego, eh, bueno, y hacemos una cosa complicadísima, ¿vale? Entonces, a mí me encantan los procesos complicados, por esto también me lo pongo ahí, ¿vale? Vamos a ajustarlo. ¿Qué recursos tenemos realmente? ¿Cuánto le podemos dedicar a esto? y ¿Cuánto merece la pena? Con menos igual sacamos buenas ideas. Como estamos construyendo un junco, no una parrilla detalladísima de lo que vamos a hacer día por día en los próximos cuatro años, pues igual para el junco no necesitamos tanta complejidad. Lo que queremos es algo más orgánico que, nos, que fluya mejor. Luego, en el documento también tener cuidado, el de, nivel de detalle, nivel de extensión. Estamos construyendo una brújula. Si para mirar nuestra planificación estratégica necesitamos recorrer 50, 60, 70 páginas, ¿no la vamos a mirar? realmente casi nunca. A ver si la hemos estructurado muy bien, entonces hay una página clave. Bueno, me interesan esas páginas clave. Ese resumen que veíamos de la, de la Fundación Secretaria de Ojitano. Me levanto un segundo. Este pequeño folletito que han hecho en Segovia, que es verdad que es más para enseñarlo, pero que puede estar en la mesa de trabajo de la gente y decir, mira, los vectores, y vamos para acá, esta es nuestra brújula, esta es la brújula de los próximos años en, en los servicios sociales de la deputación de Segovia. Luego la miraré o no, pero, pero es aquí, no tengo que buscar, rebuscar en las páginas, está aquí. Estos son los vectores y las 3, 7, 10 líneas. ¿Vale? Está fácil. Bien. Luego, clave, aquí, en capas de cebolla. Clave, qué fases nos planteamos, y yo os recomiendo capas de cebolla: es decir, vamos construyendo un documento, otra versión un poquito más mejor, otra versión un poquito más mejor, otra, ¿vale? A la hora de ir haciéndolo, no intenta, no, no, o sea, hay un documento siempre con muchas versiones que van siendo provisionales, no esperamos hasta el final para empezar a armarlo, lo vamos armando desde el principio. Y lo vamos modelando. Podéis ser el ejemplo de las la metáforas de las capas de cebolla o las metáforas de una escultura de barro, que sería como añadiendo, o de mármol, no, no es culpo, pero se me ocurre eh, no en la metáfora del mármol. Una, un piedro y voy a sacar un Moisés y entonces, no sé, pues no me pongo a hacer el, el, el bigote del Moisés ahí de primeras. Eh, lo hago primero burdamente, un poco su forma, pero... Hay un momento en que me paro y tengo ahí el mármol que va tomando forma, ¿vale? Pues puedo tener un documento que va tomando forma, aunque no esté muy bien escrito, aunque no esté toda una estructura clara, pero voy teniendo algo y los equipos que van trabajando, las personas que van trabajando, el grupo motor siempre tiene una referencia, entonces trabajemos de esa forma o supiero. Yo suelo trabajar a tres vueltas con el cliente, pero bueno, estoy igual dentro, no siempre tenéis que hacerlo así. Tener un documento de bases del que partimos después de ese proceso de diagnóstico, de estanteo con la gente, luego un borrador, después del proceso de deliberación de cómo va a quedar realmente esto, ¿vale? Eh, un borrador y por último ya una, un momento de tener la estrategia cerrada, ¿vale? Como sugerencia de posible proceso. Luego, tiene que ser a la hora de elaborarlo, tenemos que conseguir que sea querido perdón, querido y viable. Querido, ya hemos hablado un poco de cuidar el proceso participativo, ¿vale? Muy importante que se nos sienta implicada la gente, porque con el plan estratégico tenemos que conseguir cohesión, tenemos que conseguir alineamiento, tenemos que conseguir estar, que, que el horizonte sea compartido. Tenemos que ajustar las expectativas, ya hemos hablado también de eso. Antes, en cuanto a qué, responsa, qué, qué rol va a jugar cada una en el, en el proceso, en cuanto a nivel de participación. Tenemos que cuidar, yo uso la palabra dinamizar porque soy viejo, ahora se dice facilitar, pero es lo mismo. Eh, facilitar bien los espacios y las reuniones, que, que las cuidemos, que estén bien pensadas, que realmente sean espacios de diálogo eh, igualitario, donde todo el mundo pueda expresarse, donde no importe, tanto quién dice las cosas como las cosas que se dicen, ¿vale? Eso no es fácil, ¿eh? Por eso aquí a veces os puede venir bien la ayuda de alguien que se dedique a esto. Y traemos una facilitadora, una dinamizadora, una consultora, o como queramos llamarlo, alguien, o una coach, lo que sea, da igual. Que con distintos nombres todos hacemos lo mismo, ¿vale? Con perdón de quien le guste separar los roles. Vale, y una cosa muy importante. Tenemos que aprender a gestionar el desacuerdo, ¿vale? Y esto tampoco es fácil. Y solo os digo una clave, porque esto daría por una pila entera la gestión del un desacuerdo. Una clave. Normalmente es más fácil trabajar con el máximo disenso admisible que con el mínimo común acuerdo. ¿Vale? Es que suele haber mucho margen para estar en desacuerdo y poder funcionar. No necesitamos estar de acuerdo en todo. Nos empeñamos a veces en nuestras organizaciones de, de la economía social, creo que especialmente, en, en alcanzar unos niveles de consenso enormes, pero igual podemos caminar sin estar de acuerdo en todo, sin haber consensuado, es decir, por unanimidad, estar de acuerdo en absolutamente todo. Yo os diría, intentemos admitir todo el disenso que sea posible, ¿vale? Y reservemos esa necesidad de consenso y de acuerdo pleno para las cosas centrales, donde no puede haber desacuerdo, no puede haber desacuerdo en si repartimos o no beneficios, por ejemplo, en nuestra cooperativa, es decir, si somos o no de, con ánimo de lucro. No puede haber desacuerdo en que no vamos a hacer algo que dañe eh, en nuestro entorno, que no sea sostenible, vale pero con cuatro cositas de esas igual ya es suficiente. Y en lo demás. Incluso en nuestra estrategia podemos eh, admitir un nivel de disenso eh, notable, ¿vale? como pista porque esto daría para mucho. Y luego viable. Y ahora ya me refiero no al proceso sino a lo que viene después. En este último trabajo que he hecho, se enseña de la Diputación del Castellón, estrategia de igualdad, este fue un esfuerzo permanente que hacíamos con las clientas. A ver si tenemos unas ideas buenísimas. Pero luego, ¿cómo vais a poner esto en marcha? Bueno, es que eso realmente, claro, wow, somos muy poca gente y para eso no va a haber dinero. Vale, pues es un buen sueño, pero no lo vamos a incluir en el plan estratégico, porque no podéis. Si no podemos, ¿para qué lo vamos a incluir? Lo tenemos en nuestros sueños, pero si ya tenemos claro que no, vale, pues no lo incluyamos. vale. O es que para esto no va a haber tiempo, es absolutamente imposible. Pues nada. Pues no lo ponemos. Entonces, os ponía ahí, compatible con nuestra actividad cotidiana, ¿vale? Compatible con nuestra actividad cotidiana y os pongo un o punto suspensivo. ¿Por qué? Porque igual no es tal y como está nuestra organización, nos hemos planteado una línea, un vector, que no es compatible con nuestra organización tal y como está ahora, porque necesitamos generar espacios o dedicar nuevos recursos. Entonces aquí es que a lo mejor hay que invertir y tenemos que decir, bueno, pues de lo que nos sobra tenemos que dedicar un tiempo de una persona a que o de un pequeño grupo de personas a que desarrollen esto. O tenemos que contratar a alguien más. Tenemos que echar cuentas y ver si podemos contratar a alguien más. O mmm, subcontratar a alguien para que nos ayude con la estrategia de comunicación. ¿Vale? Es decir, podemos incluir cosas en nuestro plan estratégico, en nuestra estrategia, que no sean compatibles con nuestra actividad cotidiana, solo si pensamos de dónde vamos a sacar los recursos para que eso sea posible. ¿Vale? Pensemoslo. Eh, para innovar habitualmente vamos a tener que arriesgar algo. Vamos a tener que liberar. Si siempre andamos hasta aquí con nuestra agenda. Ya, vamos a hacer una cosa nueva. ¿Dónde? Si no tenemos tiempo. Pues habrá que hacer un, un hueco en nuestra jornada laboral y eso significa que eso que hacía lo tiene que hacer otra persona. Pues tendremos que ampliar, dejar de hacer algo, redistribuir algo. ¿vale? Entonces, si no es compatible con nuestra actividad cotidiana, tendremos que pensar organizativamente cómo vamos a hacer el apaño. Eso es muy difícil hacerlo a cuatro años vista, pero igual no es tan difícil hacerlo en ese plan operativo anual. Este año, Menganito me va a tener diez horas dedicadas a esto y deja de hacer este otro asunto. Bueno, igual vale, eso sí. Y luego, viable, en nuestra zona de control. A veces nos puede dar por poner cosas en el plan estratégico. Que depende de que otros seres humanos que no están en nuestra organización hagan cosas. Pues, pues, pues está muy bien, como fantasía, como sueño, pero mmm, podemos decir: si Menganito me hiciese esto, entonces nosotros aprovechamos. Pero dediquémonos en nuestro plan estratégico, a poner esto en los ayuntamientos, cuando yo he trabajado, perdón, con ayuntamientos muchas veces, pues siempre dicen muchas cosas, les gusta poner cosas de estas en su plan, digo, pero esto es de la esto si es la comunidad autónoma, yo les digo, no cambia esto, ¿No, no vais a poder hacerlo, bueno, pues entonces ponemos instar a la comunidad autónoma a que haga tal, digo, pues nada. entonces el plan estratégico está lleno de instar a, para que haga, bueno, pues oye, yo lo pongo porque al final el cliente tiene razón, pero entendedme. Nuestra zona de control, mi zona de control es aquello que depende fundamentalmente de mí. Nada depende en el mundo de un, solo de uno mismo o solo de su organización, pero la zona de control es ese tipo de cosas, ¿vale? que mayoritariamente dependen, que fundamentalmente dependen de mí. Quería ac intentar acabar mi chapa enorme a y Media. Estoy a punto de, están a punto de ser y media y realmente no me queda mucho. Así que, con vuestro permiso, paso un poquito para adelante, paramos e intentamos dialogar un poco. Vale, no me quedo en esto, os lo dejo ahí por si alguien quiere profundizar una pista del libro de grupos inteligentes de mis socios Zembranos y, y José Ángel Medina. Algunos errores en las reuniones. En esto podemos hacer una también píldoras cuando queráis. Esto es súper interesante, pero no me voy a meter. Solo una, una idea en esto del eh, gestionar el desacuerdo. estoy indagando por ahí. Es muy interesante. Cuando hay gente, personas en nuestra organización o alrededor de algo, que se muestran antagonismo hacia lo que se está haciendo, no siempre significa que no estén implicados. Es más, dicen estos dos señores, Aurement y César, dicen, la gente más útil o la actitud más interesante ante un proyecto es de las personas que están altamente implicadas, el 1, aquí el 1, altamente implicadas, pero con un nivel medio de antagonismo, es decir, que ponen pegas. A veces no nos gusta la gente que pone pegas, porque ya están poniendo palos en la... Piel. Pero es que muchas veces, si quien pone pegas lo hace desde una implicación alta con la organización, de ahí es de donde pueden salir las innovaciones, de ahí es de donde pueden salir los cambios y las evoluciones. Entonces, que aprendamos también a poner en valor la disidencia siempre que vaya acompañada de implicación. Bueno, estos señores hacen muchas cosas interesantes, entre otras que, ojo también con los que están altamente implicados altamente antagónicos, que los llaman los internamente divididos. Bueno, yo como soy un poco así, me reconozco un poco pecador en esto. Mucho entusiasmo y muchas pegas a la vez y es como frena un poco, frena un poco, al menos en las pegas, ¿vale? Mantén el entusiasmo y deja las pegas a medio gas solo, ¿vale? Bueno. Pues si queréis profundizar en esto, muy interesante. Vale, y para después, y creo que con esto, perdóname que miro cuántas tengo detrás, ah, fenomenal, nada, esta es la última entonces, son 30, trein y treinta, dos minutos para esta, para después de elaborarlo, unas pequeñas claves, dos, en realidad son dos claves. Que sea conocido y que siempre esté presente. Que sea conocido, pues dos claves fundamentales, una, comunicarlo bien, que lo conozca una vez que esté terminado, que todo el mundo lo conozca y tal, y, por, y a poder ser, que sea algo agradable, de ver, de leer, de tener, que haya un resumencito, algo, tenerlo puesto en mono en la, eh, por las paredes o, o no sé, en las alfombrillas de los ratones, nuestra brújula, es, y, Ponga, algo que podamos tener, eh, que, que sea visual, que, que, que nos llame la atención y que lo podamos efectivamente tener siempre presente. Es una brújula acordar, es una brújula a la que miramos de vez en cuando. Eh, y ahí usaba esta metáfora del mareo porque no sé con quién salía esta conversación el otro día. La brújula nos sirve para no perdernos. Y pensaba en la idea esta de cuando, no sé si os mareáis o os mareáis pues os mareabais de pequeñas en, en los coches, pero había un truco. Yo ya no me mareo, ahora me mareo me mareo en el agua, en los barcos, pero en los coches ya no, pero de pequeño sí que me mareaba y vomitaba esas cosas tan desagradables. Entonces la clave era mirar al horizonte, mirar por la ventanilla, no mirar a la tablet, bueno entonces no había tablet, eh, no mirar para adentro, no sé qué mirábamos antes, no había tal. Eh, mirábamos el horizonte y aunque el coche giraba, tú seguías mirando al mismo sitio, ¿vale? Esto es bueno para no marearse. En nuestra organización, la estrategia nos puede servir para no marearnos. Tenemos que dar bandazos porque a veces nos lo exigen las circunstancias, pero miramos a nuestro horizonte, ¿vale? Y entonces también al mirar al horizonte igual no damos muchos volantazos y luego pasa que quienes cortan el bacalao en las organizaciones que aunque sean muy horizontales siempre hay gente que corta el bacalao más que otros, más que otras, eh, eh, suelen dar volantazos. Entonces esto ya es un chascarrillo, al menos si vas a dar un volantazo avisa porque es más fácil que el otro, nosotros nos despisten, porque esto es muy frecuente, no viene, viene esta que es la de las ideas brillantes y que no tienen ningún cargo, pero todos sabemos que es la que nos marca el, el rumbo y, y se le ha ocurrido la pedrada de la semana y entonces vamos, las demás van como ay Dios ya viene con otra, ya viene con otra idea feliz. No lo dicen porque como estamos en un espacio horizontal en el que todas las iniciativas son bienvenidas, pues tampoco vamos a cuestionar a la compañera. Pero ya estamos mareados otra vez. bueno Yo soy de los que da volantazo, o sea que me estoy criticando a mí mismo. no, no. Vale, pues entonces, la, para el chascarrillo, la brújula. vale La brújula para no marear. Y luego esta idea que vi el otro día, no sé quién, ahí me he perdido, no me acuerdo quién, quién decía esto, pero me gustó mucho la idea de filtros estratégicos. O sea, la estrategia, la brújula, es un criterio de verdad. Por eso es muy importante tenerlo aquí. Si yo voy a poner en marcha algo en mi organización, antes de ponerlo en marcha me voy al criterio de verdad, que es este igualdad. Esto encaja con la estrategia. ¿Eh? La, esto se dice mucho. Cualquier proyecto nuevo tiene que estar alineado con la estrategia. ¿vale? Eh, Voy a la estrategia y miro, ah, decíamos esto y esto que vamos a hacer, o pues sea, esto no tiene que ver. Pues entonces tendremos que ver, o no lo hacemos, o nos juntamos para pa ver qué pasa, porque el, el rumbo era este, ¿de acuerdo? Entonces podemos usar la estrategia como un filtro de ideas, ¿vale? Una especie de colador, o puedo llamarlo filtro, colador, criterio de verdad, como es de la... Y con esto hasta aquí he pensado en un ejercicio, pero igual si hay charla, pues no hacemos ejercicio. Yo preferiría que hubiese charla, pero a vuestro gusto. Dejo de compartir y este ha sido mi rollo. No Muchas sé gracias, si muy, No se si ha habido mucha innovación y mucha. Pero bueno, pues bueno, intento. yo sí, yo así quería decir una cosa para empezar. Eh, yo justo he sido la encargada junto con otra compañera en economistas de hacer la la estrategia para los siguientes cuatro años y justo la acabamos de terminar Qué bien y no, no, no, bien, bien, no, en realidad ha sido como una absoluta desgracia ¿no? haberte escuchado justo hoy después de, después de hacerla, porque sí que ha habido unas cuantas claves o, sí, o sea, que, que no hemos cumplido y, y ya estamos un poco tarde, pero bueno, pues tomo nota para, para la siguiente o para... Qué guay. Bueno, en general, pero bueno, muchísimas gracias. A mí me ha encantado personalmente. La verdad era justo lo que, lo que necesitaba. Qué bien, qué bien. Pues vamos a ver qué. qué Había hay un par de cuestiones que... aquí en el chat así últimas. Es este Oye, mira, es mucho decirte, uh, aunque ya sé que es como un mea culpa así, Una cosa que hayas visto que podías haber hecho de otra forma y que ahora dices, ay, la podíamos haber hecho. Una, una solo, con una me basta. Pues mira, por ejemplo, eh, lo de la escalera de la participación. Mm. O para quién, o sea, sobre todo también, para quién era este plan estratégico, ¿no? Como que yo creo que las ONGs no lo tenemos como realmente claro, si es hacia afuera uh -huh. o hacia adentro. Uh -huh. Y no Fenomenal. definir eso, pues ya pues es un batiburrillo. Vale, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y lo más importante es lo de, lo de hacerlo visual, o sea, no, no sé si has, o sea, tenía miedo de que sacases nuestro plan estratégico como ejemplo, o sea, he tenido un momento de pánico. Ay, dice que lo saca, que lo saca. <ríe> que lo saca madre mía, qué vergüenza, ¿no? O sea, no, como pero... que, que, que, que importante es también lo visual, ¿no? Que sea como hacernos la vida un poco más fácil también. Yo en todos los que hago no me quedan visuales tampoco, o sea que no... Sí, no, perfectas no, no somos. Pero bueno, Diego decía por aquí, ¿hay bibliografías sobre gestión del desacuerdo? Vale, pues mira, eh, como no, no, sí hay muchísima, Dios. Eh, pero para hacerlo fácil y para barrer para casa, grupos inteligentes de Zembranos y Medina, por empezar por algún sitio. Creo que es un libro que está muy bien escrito, muy sencillo de entender, con muchas pistas. Y hasta divertido en algunos momentos. Bueno, no tanto como ellos creen, que ellos creen que son muy graciosos. Pero bueno, está bien, está, está simpático. Fernando y si José Ángel son ahora socios míos, no lo eran cuando escribieron el libro, pero ahora son socios míos. ¿Os quedáis con la referencia? ¿Necesitáis que la.? Lo estoy buscando, Sí, vale. sí. Vale, pues te lo agradezco, Elena, porque voy a intentar relajarme para centrarme en la, en la conversación. Está editado por Popular. Ahí lo tenéis, genial. Voy a ponerme el chat aquí a un lado también yo. Vale, ya está. Si quería, bueno, en esta línea también comentaba Yolanda que si queréis podéis hablar directamente vosotras, ¿eh? que estamos, claro. o sea, nos ponemos, no, hablaba del tema, del, ¿no? Como que ha sido como un tema así que ha suscitado, no así bien. como atención, ¿no? El tema del disenso, ¿no? Como que estamos acostumbradas en nuestras organizaciones a buscar el máximo consenso. Y sin consenso no, no vamos a ningún lado, somos horizontales, todo. Y claro, el consenso no a veces como que paraliza, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como que esta idea que has comentado, no sé si... No sé, Yolanda, si querías decir tú algo, ¿eh? Que, que he metido yo mi cuña. <risa> Yolanda, ¿dónde está? Ah, ahí abajo. A Voy, a ver. Eh, no me quiero poner el vídeo porque me da un bueno, poquito de vergüenza pero bueno os nos comento. encantaría verte Yolanda bueno, voy, voy venga, voy, dale, voy. ahí está valiente a ver, a ver, que estoy en casa eh, a ver, eh, más de una estamos en casa me parece. Aquí, aquí estoy yo Genial. Pues no, comentaba esto sobre todo porque pasan las dos cosas, es decir, por un lado hay, eh, estamos acostumbrados a que en algunas organizaciones haya mucho disenso porque hay mucha implicación, pero, sí. pero a veces las... El, lo que, lo que comentabas tú, que estoy totalmente de acuerdo, a veces eso nos hace despistar del foco, de donde tenemos el foco ¿no? y donde tenemos que tener el consenso y a veces es, es necesario tener ahí un buen liderazgo para que nos resitúe, decir, oye a ver, no nos podemos despistar, estos son nuestros focos, estas son nuestras líneas, nuestros eh, vectores y no nos podemos sacar de ahí ¿no? y también al revés, es decir, a veces buscamos tanto el consenso que también nos perdemos en las líneas vectoriales uh -huh. es decir y a veces eso pasa y nos lleva a muchos conflictos después porque uh -huh. no nos damos cuenta que decisiones donde no estamos bien alineados nos pueden generar conflictos, conflictos de presupuesto, conflictos de, de personal, conflictos de recursos y bueno, sí, me parece muy interesante lo que has dicho. Me ha gustado mucho, muchísimo tu charla, muy, muy interesante, muy, muy práctica, muy sencillita, muy comprensible, muy didáctica. Te lo agradezco un montón, de verdad. Claro, qué bien, Yolanda, me alegro mucho. Bueno, yo creo que, que, que el feedback es general en ¿eh? todos, yo creo que todos están, mm. aunque yo lo estoy verbalizando, yo creo que en general eh, la sensación ha sido esa. ¿eh? Estupendo, estupendo. No, me ha gustado muchísimo. ¿eh? Y, y bueno, yo incorporaba el tema Buca porque es verdad, es, es lo que has comentado tú, es decir, estamos en un entorno tan, tan imprevisible que hacer estrategias a corto plazo es muy complicado. Eh, primero porque las acciones políticas ahora mismo, las como todos mmm, sabemos, están muy, y, mmm, hay mucha incertidumbre y es muy difícil hacer programas donde además casi todos los del tercer sector dependemos de subvenciones, claro. donde parte de nuestra financiación depende de esas, esos movimientos políticos, entonces es muy complicado, es muy complicado. Entonces yo creo que bueno pues hay que ser muy ágiles en, en, en las decisiones, en las estrategias, pero muy estables en, los, en las líneas vectoriales, lo que dices tú, sí. muy sí. estables, que eso no nos, que el hecho de, de, que, de que haya más o menos recursos o más o menos colaboraciones no nos puede desenfocar de la eso línea. Es, eso es, eso es. Sí. O sea que estoy muy, muy de acuerdo contigo, Genial. me parece, Genial. me parece, lo has puesto muy bien y es, ah. es muy, muy de agradecer. Gracias. Es que además el plan estratégico, es verdad que te pones a leer libros y todos son como cuadriculados. Sí, total. Y, y es que no es práctico, nos, nos lleva a, generar, a perder mucho tiempo en la elaboración de documentos cuando el, el tiempo hay que dedicarlo sobre todo nosotros a otras cosas. Uh -huh, uh -huh. Genial, muchas gracias Yolanda. Gracias. Es, es más, ¿no? Como en esta línea de lo cuadriculado, por seguir así haciendo así como en economistas ahí dándonos, fustigándonos, nosotras usamos un Excel, o sea, no te digo mal. Claro, claro. Sí, sí. Pero bueno, super eso, eso, yo soy súper cuadric... yo yo cuadriculado, que, pero por esto también llamo la atención, porque me lo digo a mí mismo en cada proyecto, cada estrategia que hago. La primera vez que formulé una estrategia y vi que no iban a quedar todas las líneas con el mismo número de acciones y que no había indicadores para cada cosa, tuve hiperventilaba. Y dije, ah, mierda, pues de una línea van dos páginas y de otra va media. Es que no tenemos más ideas, ya está, esta es la realidad, vamos a dejarlo ahí porque no es útil, si estamos encantados en las reuniones, estamos de acuerdo en que hay que ir por aquí, vamos a forzar la realidad porque quepa en un papel, en unas cajas, pues igual no es buena idea. O sí, cada uno lo haga como considere. Virginia. Dale, Virginia. Hola, buen día. Buen día. Yo quería preguntarte un poco más sobre la parte de los escenarios, me ha parecido súper sí. interesante eh, y, y ahora que decías, ¿no? esa parte creativa creo que uno de las de los obstáculos es que la planificación como que te empieza a, a oprimir y no puedes ya como pensar y abrir la, la, la parte más creativa y de no tener miedo al error y luego eso formulario en este, eh, formularlo en escenarios como viables, ¿no? he visto también que era como, no, no, vamos a ponerlo en futuro, que tiene que ver con el compromiso y con, que me imagino que es viable. Eh, no sé si ahí puedes contarnos algún caso concreto de cómo habéis trabajado esa sí. parte. Sí, te hago alguna, alguna reflexión a propósito de lo que dices. O sea, yo creo que, eh, se intentaba dar la pista cuando, en la exposición, yo creo que el ejercicio es, entre todas las que estemos en ese momento de dibujar el escenario, quien corresponda, hagamos ese dibujo. Hay quien habla del sueño, ¿no? Formulemos el sueño. ¿Cómo soñamos esto? ¿Vale? Entonces vamos a describirlo, vamos a describir de verdad nuestro sueño. ¿Cómo imaginamos que vamos a ser. Conviene enmarcar algo, ¿vale? Hemos hablado antes de las líneas rojas que no es una expresión que parezca muy, muy adecuada, pero creo que está bien, o sea, nos ponemos unos límites, vale dentro de los límites de lo que no vamos a cambiar, o igual esta vez, esta primera estrategia, es si es para repensarnos del todo, dentro de estos límites dibujamos el marco, lo podemos dibujar físicamente vale en una pizarra, este es el marco, de dejamos fuera estas cosas y ahora dentro vamos a escribir, vamos a escribir cada una que, a dónde queremos llegar, entonces a partir de esa narración, puede ser narrado, pueden ser frases, pero describamos ese futuro que deseamos. Luego lo podamos, después lo podamos. Esta lógica del brainstorming ¿no? habitual, aunque no sea un brainstorming en sentido estricto, pero de vamos a imaginar primero, eh, cuidado que tenemos ya un marco, ¿vale? ¿vale? Vamos a describir esto, vamos a y luego ya lo vamos podando según lo que realmente creemos que puede ser eh, viable. ¿vale? Este, como clave, este ejercicio de describir. Yo lo he hecho ahí en futuro, pero a veces puede ser en presente. Pongámonos, ¿vale? Ahora, fíjate, si me, me, me dijese, venga, vamos a hacerlo hoy. Pues ahora yo os pondría... Hoy se me ocurre hacer esto, pero cada día... Se me, hoy se me ocurriría que cerraseis los ojos, que os imaginaseis dentro de cuatro años lo que hemos conseguido con la organización. Vamos a visualizarlo, cómo ves la organización, cómo ves nuestro local, cómo ves eh, el listado de nuestros proyectos activos, ¿Cómo, qué, con qué cliente estamos trabajando dentro del marco, ¿vale? Nárralo y ahora vamos a abrir los ojos y vamos a escribirlo, y vamos a compartir nuestros relatos y ahora necesitamos un buen facilitador, una buena facilitadora que empiece a extraer de esos relatos los elementos comunes, ¿vale? Y los vaya identificando en contraste siempre con todos. Y con todas, ¿vale? Esa podría ser una forma de arrancar. Te reconozco que es que luego cada sitio pues, pues voy a, a, un, a un sistema diferente, ¿vale? Pero esta disposición para imaginar creo que, que es importante. Narrar ese, ese escenario. Más cosas. Tenemos 15 minutos. Yo había pensado un ejercicio, pero no sé si es interesante. Si no hay. Sí, yo te puedo preguntar, ¿eh? Dale, tía. como asistente también. Eh, Has hablado de los planes operativos y lo anuales y lo, lo importantes que son. Para ti, ¿qué, ¿qué elementos tendrían que contener como mínimo y cuál sería la mejor época para hacerlo? Vale, ahí sí que tenemos que ir a una planificación operativa al uso, ¿vale? O sea, ahí sí que tenemos que tener claro acciones, fechas, tiempo, o sea, las preguntas que he proyectado, las clásicas, ¿vale? ¿Qué recursos? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué tiempo? Las preguntas clásicas de planificación, ¿de acuerdo? Las que están en la diapositiva dos o tres de mí. Muy concreto. Y me has dicho dos cosas. Ah, sobre el momento, ¿vale? Eh, cada organización lleva unas lógicas de tiempo. A ver, hay organizaciones que están muy marcadas por el presupuesto anual, por ejemplo, yo trabajo bastante con la administración pública y no tengo ninguna duda de que el momento, fijaros qué momento tan raro, el que os enseñaba de ejemplo, de ponernos a pensar en eso en verano, que es demasiado pronto, ¿no? Pero claro, es que va a haber un presupuesto después que una administración pública le va a condicionar. Nos ponemos a hacer la planificación en diciembre, noviembre. Eso, quien planifica a veces lo hace ahí. ¿Con el presupuesto ya cerrado? ¿Qué planificación vas a hacer? Si ya tienes cerrado el presupuesto, la tendrás que hacer antes del presupuesto, si es una organización de ese tipo. ¿vale? En nuestras organizaciones eh, sociales, que no, no tenemos tanta esa restricción, no vamos tanto por el presupuesto, pues podemos hacerlo anualmente porque las cuentas como nos cuadran, porque el mundo nos invita, pero a mí también me parece que el verano puede ser un buen momento. Yo una de las cooperativas en las que he estado, que estuve 20 años, eh, teníamos la costumbre de hacer una especie de plan operativo en verano siempre, con la calma que te da el verano, el reposo, dedicar unos días a pensar en cómo vamos a avanzar este año próximo. Entonces, en un momento en el que puede haber un poco de pausa, si en diciembre sabemos que no sé, depende de vuestra organización es cuando vienen los, los, los flecos de los clientes que se les ha ocurrido una pedrada para gastárselo en este año entonces te ofrecen tienes que hacer mil presupuestos o estás haciendo memorias o estás justificando subvenciones igual no es el momento busca un, un momento en el que haya tiempo para pensar y que sea acorde con tus lógicas vale si vamos a planificar sobre mmm, no sé eh, sobre cambios de precios a los clientes si tenemos que pensar en, en cómo vamos igual ¿Cuándo hacemos normalmente las ofertas? ¿Cuándo presupuestamos que las hacemos más en enero? ¿Cuándo es un buen momento para cambiar el ciclo? Pero a mí el verano me gusta. Me gusta porque, aunque no encaje con la organización presupuestaria, eh, hay un poquito más de calma. Me gusta después del verano, antes, o sea, después de las vacaciones. Antes no. Porque luego se pierde todo. Hay que aprovechar la energía que traemos de la, del descanso y eh, utilizar esa, esa limpieza. Antes no es buena idea porque eh, cuando volvemos ya ni nos acordamos y lo último que queremos es mirar el, el documento que dejamos. Y en cuanto al contenido, no sé Elena, es que creo que son esas sí. cuestiones básicas, concretas. ¿no? De siempre, claro, a ver, lo, para mí lo más, lo, más, lo, más, lo más importante, si solo hubiese una cosa que elegir al lado de una acción que hay que hacer es ¿Quién se encarga? Esto es para mí lo más importante. Y sinceramente creo que a veces en, la, en algunas entidades de la economía social esto cuesta un poco porque suena como a, no porque esto es horizontal, hacemos entre todos. Igual nos no pasa en vuestra organización, me alegro muchísimo. Pero esa costumbre de, bueno, ahí queda, hay tres personas, eh, pones una, yo siempre lo he recomendado. Cada uno que lo haga como quiera, pero una persona al frente de las cosas. Esa no es la que manda, no es la que lo hace todo. Que no, que no, que no es eso. Es la que está pendiente, la que nos recuerda. Está al servicio de esa causa, ¿vale? Y esa persona es la que se come los marrones y nos ayuda a recordar que esto hay que hacerlo. Con eso, solo con eso puede ser suficiente. Si esa persona ya se lo toma en serio. Ya nos va a poner las pilas, ya nos va a pasar tareas. Si hay que elegir una cosa... Yo no tengo ninguna duda. Pon tarea y persona al lado. Y que se le ocurre, ¿vale? Y que tire multiliderazgos, una cosa cada una. Y cada una organizándonos en, una, en un plano, ¿vale? ¿vale? muchas gracias. ¿Algunos animáis? Daniel, Sonia, Laura, Lucía, Diego. Os interpelo ahí para. Claro. Mirad, aunque no hagamos el ejercicio porque son 10 minutos nueve lo que nos quedan, eh, lo que había pensado es que eh, intentaseis escribiros en un papelín ahí delante y luego compartirlo y hacerlo aquí gráficamente, pero realmente no os da tiempo. Los pasos que seguiríais habiendo escuchado esto, ¿qué pasos seguiríais para hacer una estrategia, diseñar una estrategia, un plan estratégico en vuestra organización? Qué pasos sería Igual, mientras os ocurren otras eh, ideas, otras preguntas, podéis hacer alguna, intentar apuntarlo y a ver si os atascáis en algo y lanzáis una pregunta. No tenemos ocho minutos. Hay cada uno Lo, en un papelico. Lorenzo, puedo preguntarte otra. Así. Ah, sí, bueno, es que, sí, eh, a ver, eh, ¿has hablado de la gestión de procesos? La ¿A qué te refieres? Procesos. Vale. Esto es algo que llegó tarde en mi vida, hubiese querido que hubiese llegado antes. Eh, a ver, en las organizaciones, con frecuencia, eh, hemos, eh, hay una tendencia clásica a ver las organizaciones eh, como con sistemas, departamentos, vale responsables, puestos de trabajo, Quien ¿no? quiere organizar su... y dice a ver qué departamentos tenemos y qué puestos de trabajo. Y hace poco me han He eh, propuesto una consultoría para una cooperativa y me decía no es que queremos redefinir los puestos de trabajo y yo, madre mía ya verás qué lío se van a montar eh, sabéis cómo construir la estructura el organigrama de estas cosas que son las que definen una organización vale, hay otra forma de mirar la organización que es mirarla por procesos desde la perspectiva de los procesos. Llamando proceso a un conjunto de actividades, una secuencia de actividades que están orientadas a convertir una cosa en otra. ¿vale? Entonces nosotros podemos ver la organización como un conjunto de procesos que ocurren, que se hacen como un sistema donde hay procesos. En principio normalmente se suelen, se suelen diferenciar tres tipos de procesos en una organización. Los que están orientados a la producción o a la prestación del servicio, lo que se suele llamar los procesos clave, ¿vale? los que arman la cadena de valor, diríamos, de, la, de, de los, los productos o servicios, los procesos estratégicos, que son los que iluminan y orientan esta, esta, est, los operativos, y los procesos de soporte, los que dan sostén. Ah, ah, en los procesos operativos. Fijaros que en algunos rincones de la economía social se habla a veces del trabajo productivo y reproductivo dentro de las organizaciones, ¿vale? El productivo sería esta, las, los procesos clave, aquellos por los que les cobramos directamente al cliente, ¿vale? Y los procesos, el trabajo reproductivo sería este el trabajo estratégico y el de apoyo que, no le ponemos en la factura al cliente, pero creo que se lo estamos cobrando. Bueno, en las subvenciones a veces sí, porque ponemos un 15% un 10% o un 7% según la convocatoria, ¿no? de ¿Cómo se llama? De, no sé, indirectos. ¿no? Indirectos, vale. que se refiere a esto? Entonces, ver la organización así eh, permite, o sea, tú puedes mapear, ver qué cosas son las que hacemos, y entonces de cada una de esas cosas, cómo las hacemos, quién las hace qué interacciones se dan en cada una de estas. De manera que si más bien esa mirada de la organización, luego puedes mirar transversalmente esa organización. Por procesos si y salen muchas cosas, por ejemplo, puede salir la definición de puestos, como diciendo, a ver, tú qué haces en cada uno de los procesos, ya está armado tu puesto. ¿vale? O igual, no lo llamamos puesto, sino que... Tú decimos, a ver, ¿quiénes estamos? cinco cuatro a veces somos organizaciones pequeñas, diez somos pequeñas. vamos a ver, tú participas en este proceso, en este, en este y en este. vale No empezamos definiendo el puesto, definimos las cosas que se hacen y luego nos las distribuimos y vemos las interacciones entre ellas. Bueno, más o menos por aquí va. Lo de la... Entonces, eh, por proceso se opondría, en la teoría de organizaciones, a por departamentos. ¿Vale? Son dos formas de organizar, de mirar la organización diferentes, no por departamentos, por puestos de trabajo, sino por procesos. Esa sería un poco así la idea. Me recuerda un poco a ¿no? la contabilidad financiera y la analítica, ¿no? Ajá, bien, ¿No? Como, claro. O sea, el conocer una empresa por procesos es, muy bien. está muy ligado a cómo analizar ¿no? la... La parte de la viabilidad. Sí, sí, claro, sí. porque si hiciésemos una buena contabilidad analítica ligada a esto, podríamos tener cómo, cómo va la economía en función de cada, eh, cada proceso que aporte y que, cómo contribuye o, o, o dificulta. Sí, sí, sí. La... Sí. claro, claro. Sería... Exactamente, me parece muy buena, muy buena comparativa. ¿sí? Sería como la contabilidad analítica. Sí. Tenemos cinco minutines, no sé si os animáis a... Si alguien está haciendo ese ejercicio, igual ya se ha atascado en algo y ha dicho, ay, ¿cuál es el segundo paso? El primero. Bueno, era para provocar si salía alguna pregunta. Oye, me voy a grabar esto del chat porque hay muchos piropos así. Hola. Veo. Hola, Jonathan. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por, por la charla, por la información muy, muy aclaradora, muy... Muy bien. Entonces, bueno, por eh, cómo continuar, no o es, no sé si, bueno, esto igual sería más para hablar contigo a lo mejor en privado o, qué, o si va a haber también, no sé, Elena, otras píldoras como esta, por si queremos, porque justo, bueno, donde estamos, estamos inmersos en una estrategia alimentaria, entonces, bueno, para no quedarnos ahí en, y empezar a aplicar esto, pues no sé si va a haber más Si podemos contactar contigo por privado, si va a haber otras píldoras, si dentro de Economistas sin Fronteras, que desconocía, también se puede colaborar. Bueno, no sé. Y muchas gracias otra vez. Ti, pues bueno, Lorenzo, no sé si compartirás en la presentación tu contacto. O... Sí, sí. Bueno, sí, claro. perfecto. Y luego, bueno, no me he extendido mucho en la introducción en torno a lo que, lo que implica este proyecto que estamos desarrollando relacionado con la Agenda 2030 para fortalecer a las entidades de economía social y de economía social y solidaria. Pero bueno, os cuento un poco ahora. Eh, digamos que el proyecto está dirigido a entidades ya creadas, ¿no? O sea, como nos... nos buscamos, la, como os decía, el fortalecimiento de la consolidación. Entonces, esto lo vamos a hacer con un programa de 10 microformaciones, que serían estas píldoras, de temas muy diversos. Lanzamos un cuestionario a principios de año que, que respondieron como unas 150 entidades y en base a eso he hecho, hemos hecho un programa formativo. Eh, de planificación estratégica, creo que vamos a hablar también de teoría del cambio. Luego nos vamos a centrar más en, en, en financiación y en cómo acceder a... A, a fondos eh, next generation. Eh, vamos a hablar también de la gestión del conflicto dentro de nuestras entidades, de, vamos a hacer un, un bueno vamos, esta como os digo, esta formación, como tengo vuestros correos, os la digamos que estoy terminando de cerrar el, estamos terminando de cerrar el programa con ponentes y yo creo que a lo largo de estas dos semanas la, la sacaremos completa. Va a ser a lo largo de todo este, este curso, perdón, año hasta diciembre. También vamos a hacer un par de bueno cuatro encuentros en torno a temas. Uno va a ser sobre virtual, sobre economía circular. Uh -huh. Otro va a ser presencial en Euskadi, que es donde economía Economistas también tiene sede, además de Madrid, eh, en torno a emprendimiento de población migrante. Y en Madrid vamos a hacer un encuentro sobre eh, financiación vale presencial. Eh, el otro encuentro virtual, ahora mismo no me acuerdo la temática, lo estoy haciendo todo de memoria. También vamos a lanzar una convocatoria para atender a siete proyectos en el que tendréis eh, tres asesorías, un autodiagnóstico, ¿no? como de la situación en la que os encontráis, y dos sesiones para trabajar temas muy concretos que hayan salido de ese asesoramiento y una reunión con expertos. Esto sería lo que implicaría. Y además vamos a lanzar un curso online para... Para, o sea, sobre eh, economías transformadoras y habilidades para trabajar en entidades de economía social, tanto para educadores y educadoras o, o personas que trabajen en entidades del tercer sector, ¿no? para que tengan como unas um, competencias básicas para trabajar estos temas. Esto sería desde el eje de fortalecimiento de economía social. El proyecto tiene como otros, tres, otros dos ejes, que sería el trabajo con fondos de inversión y, y empresas para, digamos, adecuarse o acercarse a la Agenda 2030 más allá de lo, digamos, ornamental y otro eje para, para impulsar políticas coherentes con el desarrollo o coherentes con un modelo de desarrollo que propone la Agenda 2030, pero que vengan desde la ciudadanía. ¿no? Entonces trabajamos mucho pues, en institutos, en asociaciones, en colegios profesionales o en grupos o colectivos. ¿no? serían esos otros dos ejes que complementan el que os he contado, que está más dirigido yo creo que a vosotras, ¿no? a las, a las, al tercer sector, a las entidades de economía social, ¿no? que, que sería más el de, el de ayudarnos a, pues a planificar mejor, a acceder a fondos, a, a formarnos. ¿no? Así que no sé si... Pues un, un, de, de las cosas que has comentado, y alguna que lo has dicho al principio, vais a hacer un tallécito sobre teoría del cambio, ¿verdad? Sí. No, no he dicho nada durante mi presentación porque se me olvidó incluirlo, pero me parece una mirada súper interesante para definir el a dónde queremos llegar. Muy, muy, muy interesante. Uh -huh. De hecho, queríamos hacerlo como el siguiente para complementar Fantástico. para complementar esta, uh -huh. esta sesión. Uh -huh. Sí. Y contigo, Lorenzo, ¿podemos contactar por privado? Sí, sí, en el Power eh, que os mando en PDF a pie de página va mi correo y podéis ¿vale? eh, escribirme y, y ahí va mi teléfono también, ¿vale? Así que encantado de, sí. de atenderos y de hablar de lo que sea, ¿vale? Pues si no queréis decir nada más... Eh... Luego, Lorenzo, te comparto todos, todos los mensajes del chat, efectivamente, gracias. para un día de bajón. Eso, lo, <ríe> un día que digas leo. que tiene sentido la vida. Exactamente. Sí, sí, tiene sentido. Así que, nada, que muchísimas gracias, Lorenzo. Me alegro mucho de, de que hayas sí. estado aquí. Ha sido, yo creo que muy práctica, muy interesante. Y, y bueno, pues nos vemos. A todas también, muchísimas gracias por asistir.